Y mira, nada más, qué cosa tan bonita es este maravilloso día viernes 5 de marzo. Marzo, no mames, ¿hace cuánto estábamos tranquilamente diciendo ya ah, chingüa sombra del 2020? Ya está comenzando el 2021, y ya mira, nada más. Ya estamos en marzo, tercer mes del, de este 2021. Esperemos esté bastante bonito, esperemos. Ay, ¿pero qué crees? Allá afuera hay un pinche cobicho chingando la madre y pues seguimos encerraditos. Pero eso no nos impide para nada el poder, bueno a menos que no sé, evidentemente, <ríe> eso no nos impide el poder estar junto con ustedes en esta nochecita de transmisión de Memorias de una Nahual después de no tener ¿cuántas? Dos. Dos, no tuvimos en dos ocasiones memorias de una WAL, pero estamos con ustedes en esta noche. Yo modulando un tantito para no andar molestando, gente, porque pues ahorita tenemos la ventana abierta. Y pues normalmente si hablamos y echamos desmadrito un poquito más alto, pero pues está haciendo un chingo de calor. Porque no sudan las caras. Sí, aparte, pues eh, con el frío, pues chingas madre, te agarras dos, tres cobijas, pero el calor, ¿cómo te lo quitas? Aparte de que andes eh, utilizando agentes eh, como que te gusta, un pincheradito, o andarte metiendo a bañar una u otra vez. ¿Un dadito? Heladito. Ah, ya, yo dije, ¿un dadito? Pues ¿cómo lo va a usar? ¿Qué va a hacer con él? <risa> si saco seis, ya no tengo calor, No, no, no, no. no. Un, un helado, un helado. No, o sea, me imaginé helada. como un, un dado como antiestrés, o no sé, es así como de. ¿Cómo no son sé. los dados antiestrés? Pues como los squashes, Squishies, Squishies Esos ah, es, ¿Eh? <risa> ok, las los pelotas, bueno, las Ajá, dos cosas que se apretan Ajá, como una pelota antiestrés. Ah, para... ok, ok, ok Eso, de, es, Ya, es es ya no que... pienses en calor ah. que... <risa> y, y es que es horrendo el, el calor sinceramente Es horrendo. cállate Rabio Dice sí. Rabio que hola Qué bien chingas Rabio, o sea, tuviste todo el pinche día para venir con nosotros Y chingar la madre, pero específicamente Cuando iniciamos la transmisión, vienes a joder es porque volteo, y sabe que volteo, y hacemos contacto visual, y es así de, sé que me viste, perra, voltea y dame, amor. Sí. No, pero, por ejemplo, el calor no te lo quitas, o sea, el, la temperatura que tú puedes tener... Eh, o que puedes agarrar con, el, con cuando está haciendo frío Pues más o menos ahí le vas armando no Una cobija, una chamarrita, algo tranquilito Ropita cómoda eh, unas chingo de cobijas y a dormir chingar a su madre. Pero cuando hace un chingo de calor Andar todo pegosteoso por el pinche día Más aparte <risa> si vas por la calle El pinche sol que te está dando Como, como este... ese día que, que Me acompañaste como a buscar el, el sueño no. Y te dije, no, no me abraces, solo dame tu mano, es así como lo más romántico que podemos hacer en la cama mientras sí, haga calor. Sí, normalmente cuando hay parejillas que son así de, tengo frío, abrázame, ya está todo bonito, no termina con el pinche brazo tan tumbido pero cuando hace calor es así como que aléjate, no, no, no, no me toques. No me toques, tu, y luego, tu, calor, tu calor me, me, me sofoca. Y luego, yo, yo soy un pinche boiler, eso sí, o sea, genera engañó. un chingo de calor. Confirmo. Oh. Generó un chingado calor. Pero pues eh, ya cada quien tendrá ya una, una, una alguna eh, opinión respecto al frío. Sí, sin pedos podemos plantar árboles cabrones porque normalmente sale el pinche <risa> meme. Eh. Le digo, le digo, alguien me dijo así de, pues una prima me dijo que plantara un árbol. Le digo, pues sí a mí si me dijeran eso diría Va, lo voy a plantar, pero en, en tu ano, o algo así, bien agresiva, y es así de, sí, sí, sí, sí a ah, huevo, voy a guardar esa respuesta para después. Me, me, me encanta cuando empiezan Perdón, así. Perdón, amigos, pues, es pues que mi agresividad. Plan, pues planto un árbol, carnal, y si te planto unos putazos, güey, para que te calles, cositas esa la chinga con tu pinche calor. Pero sí, somos eh, mucho team frío, eh, a pesar de todo eso, yo estuve viviendo durante bellos y magníficos años en Oaxaca, donde sí, hacía un calor de su pinche madre, y ahorita, bueno, hace, no bueno, mames, tiene más de un año que no hemos ido a Oaxaca. tiene tiene ¿no? dos años, no mames. Eh, de las veces que hemos ido a Oaxaca, del tiempo que ya he estado viviendo aquí en la Ciudad de México, ha estado de México también, pues me destemperice bien cabrón. No, o sea, espera, oh, sí tiene un año, tiene que, un año que, no sí. fuimos, que no hemos ido a Oaxaca. Sí. Ya este año serían dos. Sí, este año serían dos. Ya conservé el color, conservé ciertamente el pinche color, cajeta, este, envinada. Un delicioso color cajeta minado, lo conservé, pero lo que viene siendo de agarrar desmadre para la temperatura, ¿no? O sea, yo podía irme con mi pinche chamarra totalmente a oscura, eh, combinando obviamente con con este con pantalones, con todo lo demás, inclusive llevaba botas y andaba en el pleno sol y me valía madre, era mayo. Botas de señor vaquero. Ah, yo, o sea, yo tenía de las otras, de las de cargo, tenía un chingo de cosas así, no medio raro. Me imagino con botas vaqueras, o sea, no. Nunca me he visto vestido de charro. Por ahí te creo que tengo una, algunas cuantas fotos que, que estaba vestido de charro y todo ese pedo. Eh, bueno, eh, Hay eh, algunas eh, cosas que se deben de quedar en el cajón, amor. Hasta teníamos la montura y teníamos la, la albarda y todo ese pedo. Bueno, luego ahondaremos en ese tema. Eh, no es algo que me prenda. <risa> eh, eh, el asunto de esto Pero es. Pero saca que... el fuete y ya veremos. <risa> <risa> este. No es me recordaste ese meme así de... No es el de Tom. No es cierto, pero si quieres sí es cierto. <ríe> no, uh, me me la charrería Y uh, estábamos muy pegados con todos esos eh, cabronazos. Un saludo a toda la banda de por allá. Los charros de Tlayaco y todos esos güeyes. De Tlaxiaco, perdón. Um, pero... Um, sí, está haciendo un chico de calor. Está horrendo. Y ya se me pasó a presentar a la tía Clau con ustedes. Junto a mí está nada más y nada menos que abrazando a Rabio para que no esté chingando a la madre, lo cual ya siento que ya está generando lo suficiente calor porque ya se te notan las caritas y, de, y aparte Rabio está todo choca. Así, Pero te, no se ha quejado ni se ha movido, entonces quiero no. pensar que se acomodó bien. Como chingados, ¿no? Lo mismo pasa cuando. Si mira, si yo fuera el Rabio y de, de repente llegara un cabrón de un 80 que me cargara y me apretara y todo eso, yo también me quedaría quieto. Pero yo no mido un 80, soy un bonito pigmeo. Aún de así 1, estás 58. más grande que yo. <ríe> y el güey está así como, me va a vergar, me va a vergar. Este, con ustedes la tía Clau. Hola, mis bebés, ¿cómo están? Porque siempre digo hola. Hola, mis bebés, ¿cómo están? Yo <risas> los extrañé un montón en los viernes. No inventen. Parece que fue una eternidad. Dos semanas. Dos semanas. Dos pinches semanas sin tener memorias de una Recordemos que la primera semana fue porque te fuiste a un asunto personal y yo no tuve internet. Eh, para ser preciso, no tuve, sí, no tuve internet, gracias al tío Slim, y sí. el siguiente era porque yo estaba en el dentista, y llegué todo tarde, y estaba bien bergueado de, por la anestesia, así, no, no. entonces, uh -huh. para evitar andar diciendo cosas, que se me lengua, eh, preferimos no hacerlo, hasta que se me quitó el pinche, la anestesia. Más bien, no lo hicimos. No lo hicimos, de todas maneras. Ajá. Este, sí los extrañé porque me interrumpes perdón quién te interrumpe Nadie eh, te rabio interrumpe. este güey que está acá pero él no dice nada solo da chingas? su punto de opinión si <risa> sí me lo imagino gritando ah la pata <risa> yo voy <a> levanta <risa> así si sí, sí lo imagino bien barrio este güey dice qué onda, carnal pero eh. ha, ha de ser como el güerito de la familia de barrio Ah, o está sea, todo bonito y todo eso, o sea, es este... Es como, de barrio, pero ah, es, es, es como el güero de barrio, o sea, o sea, es, o sea así está guapito <risas> y todo, pero es barrio de todos modos. Es como el chaquita elegante, de, ah, de, de, que siempre tiene que haber, ¿no? Entonces, todos los demás así se van así bien, bien tosotos, y se, y, y, y y se se viste, viste Y se viste con pura imitación. Sí, a ah, huevo. Mira, mira mi, mi reloj Gucci. Gucci, ya he visto unas que son gusados al Gucci. No, pero unas que dicen G, U, pero en vez de decir doble C, este, es doble S. Y, mi zapa y mis zapatos Louis Vuitton. Luis Botón. ¿Ya? ¿Te vas a ir? Sí. Ya. Ya llegué la chinga de rabia. Este, pues sí, ya me cortaron la inspiración. Hola, mis bebés, los extrañé. Este, estamos aquí transmitiendo desde la casa de los, de los tíos chidos, buenas onda. De que este todos, pinche horno. De este pinche horno, sí, no mames, no mames. Ahí, porfa, este, hay que hacer una vaquita para comprarnos otro pinche, <ríe> otro pinche ventilador, porque ahora que empieza la primavera, nos vamos a estar turnando el ventilador, no Sí, no, yo voy a comprar otro directamente acá. Eh, el Al menos en el cuarto es un poquito más espacioso. O sea, quédate con tu este ventilador, ¿Ventilador jodido y viejo <risas> y yo me voy a comprar uno. Mira, aparte de que yo ah, genero peor, un chingo de calor, ¿no? la computadora genera calor, la tableta genera un chingo de calor y durante toda la pinche tarde le toca el sol a esta pared. <ríe> entonces se siente bien culero. Al menos a ti, la pared de aquel ladito está otra casa. No, pero aún así. Toca. Una sí, sí está haciendo sí. calor. O sea, en los, do, en los dos está haciendo como similar, pero pues tú a veces cierras la ventana y por eso siento que también se genera el calor. Sí, no, pues están los pinches vecinos y uno en calzones, pues no. Sí, sí. este... Ah, coméntales que la casera ya te quiere re ah, sí, retear con su hijo de, de, hecho, de cuatro años. eso lo, lo iba a subir al, al rato. Este... Que básicamente es eh, platicando, echando desmadrito con la casera nos dice él nos hizo un comentario porque pues, tenemos que ceder las luces, y dice que ya pasaba y no veía las luces encendidas. Ah, porque también vive aquí, o vive, sea, donde la rentamos, a mí ella vive aquí. Vive muy cerca. Eh, y le dijimos, no, pues es que a veces yo estoy trabajando, estoy trabajando en el estudio, eh, la tía Clau a veces está jugando videojuegos, está bien picada en ello y se nos va, se nos pasa el tiempo. y está checando sus cosas o se queda dormida viendo alguna serie. Y yo pues mientras tengo mis audífonos estoy súper picado en todo eso y nada más por eso. Y de repente nos responde, ah, si quieres te, te aviento a mi hijo con unas retas. Eh, ahí para que, que se armen las retas y nada más por andarle picando si le, le, le comenté así de, oiga, y si apostamos la renta <risa> con su hijo. Entonces tengo dos semanas para aprender a utilizar Minecraft porque me dicen, no, pues el único que juega es Minecraft y ya se me lleva la chingada, pero ni pedo. Vamos a aprender a utilizar Minecraft y ya les diremos qué fue lo que pasó. Yes. así es de qué vamos a hablar hoy. Uh, Cuéntame. <risa> No tengo la más mínima idea. No, uh, a, había algunas historias que les quería contar, algunas historias que les quería eh, decir acerca de una situación que eh, después de que les conté el, el, lo de las coquitas, ¿lo de las qué? Las coquitas. Las coquitas, que por pero ahí. Estaba, hay, hay, pero estaba viendo que en internet dice que se llama Coquitas. Coquitas. Coquitas. Ajá, mi. Co coquitas. Ajá, como. Coca-Colas chiquitas. Ah, coquitas. Coquitas. Por cierto, México es uno de los únicos lugares que tiene hasta 20 diferentes tipos de tamaños de Coca-Cola. O sea, la más Anótenle ahí en su libreta. La más pequeñita que llegaron a producir fue de 150 ml. O sea, básicamente es un pinche buche. Sí. De coca, entonces fue de pinche gente adicta Y, y mientras más chiquita la, la coca Que por cierto está barato Porque una coca en Estados Unidos son como 3 dólares y medio Más o menos, sí, sí, la, está bien la, la son como 70 baros Aparte cuando llega un gringo acá Es así como de Oh my fucking god, la pinche coca está bien barata En menos de un dólar Sí, nada, no, sí, sí. O sea, sí Te puedes comprar hasta 3 litros Con un dólar por, eh, por alguna razón pensé que eh, eh, Alguien estaba ahí en la azotea Que es precisamente por lo que yo hacía la, la, la, este, la ventana Ya van varias veces que yo te digo que hay alguien en la azotea De la casa de aquí al lado Pero me dices que nomás estoy payaseando No, no, bueno, es que uh, a la altura Donde nosotros estamos hay una azotea Y a veces eh, los vecinos pasan por ahí eh, Y es precisamente Donde se llegan a ver sombras, se llegan a ver Todo eso y es que hay una luz que da directamente Desde el otro lado Una luz bastante potente que alumbra básicamente Gran parte del patio de ella Y de repente se ven que pasan sombras Y me llegó a asomar y no veo a nadie Y neta no se ve nadie Y al momento de que te asomas no me ven ni que pasan tanto Y es que en la parte de, de, de, de ahí, de donde están estos vecinos este Pues nada más es la azotea Y hay unos cuartos que pues, no se utilizan Entonces en esa parte es donde unos se ven Unos cuartos en obra, negra. Ah, en obra negra Y no se utiliza para nada Y hay un, un, un tinaco de, de agua no Pero el pinche tinaco de agua no se va a mover entonces, es lo por lo cual a veces cierro la, la puerta, de, porque suben a veces a construir algunas cositas, o a dejar algunas cuantas cosas, y pues, uno está aquí entretenido dibujando, y por el rabillo del ojo se llegan a ver este estas cosas, pero más que nada es por eso. este que les iba a comentar? Te hagas loco, a ver, ¿qué vas a contar güey. Ah, ya. No, precisamente, eh, hace una semanita les estaba hablando acerca de las... Fue el miércoles. Ah, ah cierto, fue en el... La Tulpa, ¿no? Sí. Les estaba hablando acerca de las... La tulpa sí, les la, estaba hablando Sí, de, de las tablas. coquitas. Coquitas. Ajá. Okay. Mi mamá me dejó engañada toda una vida y me dijo que eran cuquitas. Eh, inclusive alguien por ahí dijo, es que a las cuquitas yo les digo así a las cucarachas. Bueno, yo no le pondría un nombre como tiernito a las cucarachas. Así, las cucas. Las cucas. Ajá, de las cucas, ¿no? Pero las coquitas todas es como toda más tiernito. Ajá. Eh, estaba hablando acerca. ¿Sabes a cuál, sí? A las chiquititas que son como las de Wally. A ah, la... De hecho tenía un nombre... Porque, sí. ah, porque, o sea, a mí se me ha tocado ver de esas chiquitas, chiquitas que uh -huh. sí dan ternura, y es así como, güey, no mames, <risa> Qué, qué estás bonito te va a aplastar. Ajá, pero si están ya grandes, con pelos, y así... Asco. Tú me habías contado que alguien aplastó una cucaracha con sí. descalza y que se le enterró sí, las patas, la, las oh, patas de las no Los pelitos de las patas se le enterró es que, en la que, planta del pie oh, es, es que ese güey salió de noche y estaba asco. en su cuarto y todo. me acuerdo que al momento ¡No era... rabio! Pues mételo en la chinga, este, recuerdo que salió de su cuarto, lo vete está no medio me dormido el babas y ve que va pasando una, una cuca, el vato no sé por qué no se acuerda de que, este, pues no trae zapatos ni chanclas y de repente le mete el pinche talonazo a todo eso y... ¡pum! Ahí aplasta una cucaracha con su pata así desnuda completamente, no conforme con eso como lo hizo con el talón y de la manera muy específica para que los pinches pelillos, no sé si han visto las patas de las cucarachas como tienen como una, unas espinitas, una, unas cositas así. Esas madres se le quedaron encajadas en el, en el talón a este cabrón. No, no, no, no, no tiene ni idea. Eso es horrendo eso. Pero cuando me lo contó fue extraño. Yo le dije, ah, no mames, no creo que eso haya pasado hasta que se quitó el zapato y me mostró. Y sí si tenía todas esas marcas y todavía tenía una clavada Ay, ahí. Ay, no, qué asco. Se sí, sí. va a hacer el hombre cucaracho. <risa> <risa> ya de por sí lo es. Ah, pero bueno. Como dice la, la Bachur. ¿Por qué quieres regresar con el cucaracho? No manches. <ríe> Saludos a la mayor. Y al, al, este, ¿cómo Damito. Se llama? Al damito. Eh, bueno, estaba recordando en esos tiempos, eh, cuando fue lo de las cojitas, lo de las, eh, estas palomitas, eh, recuerdo que regresé todo medio extraño, ¿no? Extrañado todo eso, y en esos tiempos era bastante cuanto más eh, sociable, no es que ahorita no fuera sociable, sino tiene un chingo de tiempo que solamente he visto en, el año Al, al menos de la, de la mitad del año para acá Con personas que he visto De, eh, de compas de gente Han sido menos de cinco personas Yo creo uh -huh. de, O sea, del medio año para acá sí. Como menos de cinco personas hemos visto en todo ese tiempo Salvo que tengamos que ir al Este, al mercado O, o a, <risa> al Walmart sí. Este Que no tenemos más contacto con gente Entonces eso es Más eh, con conocidos. Que también, pues, ajá, con conocidos a lo que pues, pasa la gente, pues me no, da la verga no. Pero antes era un poquito más sociable y platicaba con más personas. Y eh, desde donde yo vivía antes, en, en el depa donde yo estaba, eh, había un par de chicas que eh, llegaban ahí cuando tenían exámenes en la UAP. A veces te rentan esos cuartos, o sea, eran cuartos para estudiante. Y estas chicas eh, venían de un poblado un poquito lejano, pero estaban haciendo unas cosas en la UAP, no me acuerdo específicamente qué. Pero eh, una de ellas, eh, en una ocasión que yo estaba, pues yo llegaba tarde, o sea, me ponía a trabajar, llegaba ya tarde a, a, a mi depa, y a veces en la noche me ponía a lavar la ropa porque pues no tenía oportunidad, y pues ya chingas madre, la dejaba ahí, que se secara toda la noche, a veces estaba haciendo demasiado frío y estaba todo el día completamente colgada, y ya pues al final del día pues ya lo quitaba, ¿no? Todo el pinche olor a jabón y la suavizante y todo eso, pues se le iba. Um, y en una ocasión estaba lavando mi ropa, estaba lavando la ropa y la estaba colgando. En una pinche tebuela muy, muy, muy pinchita, compartida, por cierto. Y recuerdo que ella llega súper espantada conmigo. Llega junto con su, no me acuerdo si eran de hermanas o primas. Y de repente una de ellas me agarra la mano y me dice, no hagas eso, Daniel. Y yo así de, ¿de qué? Colgar tu ropa. Lavar tu ropa de noche. Y yo así de, es que no quisiera... No hacerlo, pero pues yo me salgo de aquí a las 6 de la mañana. Entonces, uh, llego acá como a las siete y media, ocho. Eh, cuando tengo horarios cruzados, llego a las 3 de la mañana. Entonces, pues, no tengo otro, otra hora para dejar mi ropa acá. Dice, es que no tienes que hacer eso. Que no lo hagas. Y que no lo hagas y tampoco barras de noche. Y, uh, uh, ah, sí, lo ver, ver, de, ver, de noche, sí. A ver, ¿por qué no tengo que barrar de noche? me dices que si barres de noche, la suerte se va. Uh -huh. Y es algo que es una constante y dentro de los mitos generales de México y México actual, y desde hace un chingo de tiempo, se considera que barrer de noche es de mala suerte. Uh -huh. Porque la suerte se va, que el, llegan estás las malas vibras. Estás barriendo tu suerte. Estás barriendo sí. tu suerte. Pero tú sabías que una de las cosas que se hacían en la antigüedad, sobre todo con los mexicas, con algunos totonacas, también con algunos este, toltecas, y con teotihuacanos era castigar a aquellos eh, chavillos, ya sea en el carmeca, todas esas madres, eh, era uno de los eh, motivos de castigo el mandarlos, no no motivo de castigo, sino era uno de los castigos que se le daban era mandarlos a barrer de noche. A, las, a los chavitos, cuando Supongo se portaban mal Supongo que desaparecía algo o algo así Hay un chingo de deidades de y cuánta pendejada hay Que se parecen de noche, está la hacha nocturna Este de Tlacanesquimili Este, la, bueno, hay chingo, ¿no? Básicamente los agarraban de cebito ah, era raro Porque, por ejemplo, cuando los castigaban Les enterraban, eh, no, no sé si te acuerdas eh, Que hice un, bueno, subí un dibujo de un ajolote Y el ajolote tiene un chingo De espinas de maguey clavadas No, pero el, el ajolote que hice, como que, que dijiste, no mames, está con madre para tatuaje. Ese tiene un chingo de espinas clavadas. Okay. Y son espinas de maguey, porque con las espinas de maguey también era la manera como se castigaba a los chavitos. Uh -huh. Y a las chavitas. Porque, aparte de que los sacaban a la casa, les ponían que estiraran las manos y se les golpeaba con unas ramas este, espinosas, se les clavaba eh, estos, eh, estas puntas de maguey secas, y eh, eran los correctivos, y se les mandaba a barrer los templos de noche. Cosa que era, aparte de darles el pinche yuyu de, güey, ¿se te va a aparecer este, Tlaganeshkimili ¿O el bulto? El bulto. Sí, era un, un envoltorio, un envoltorio humano que de repente... ¿Se te va a aparecer mi bulto? <risa> eh, no. <risa> no, era un envoltorio humano, se supone que era un... un, un... Bueno, antes se, le, se envolvían a los muertos una vez que estaban ahí, se envolvían. Y eh, se supone que aparecía literal un bulto que representaba un, una persona que estaba envuelta... Eh, Dentro tenía ceniza y el cuerpo de una persona y estaba pues moviéndose, más o menos como cuando vergueas el saquito de eh, que te aparece en Smash Bros, no sé si has visto un saquito, un así. punching bag, uh -huh. así más o menos, pero andaba moviéndose como pinche gusanito por aquí por allá, les daba un chingo de culo a los mexicas. Pero para pues los chavitos se, se cagaron. Sabiendo que hay un muerto ahí que se está moviendo, pues no mames, hasta yo me cago No, y aparte hay otros. Por ejemplo, hay un güey que le cortaron la cabeza y tenía abierto el pecho. Y que tenías que parártelo enfrente y confrontarlo. El, te, te, bueno, si te encontrabas con ese güey y no te, no te aculabas, o sea, no salías corriendo y te le ponías en, en chinga con ese cabrón y tratabas de retarlo, el güey se podía poner generoso contigo y te otorgaba... Este. ¿No plumas? es el güey que se ponía los corazones en el pecho? Sí, Ay, te, de... se, se, se quitaba unas plumas y te las entregaba y esa era tu suerte, que podías ser rico, podías ser, eh, ser este mercader, podías hacer un chingo de cosas y eh, dentro de estas mismas eh, también... Se, se veía que te podía oler y decir, no, güey, tú sí tienes miedo. Nada más le estás haciendo a la mamada y te metía un pinche putazo. Ese le decían eh, el hacha nocturna. No me acuerdo específicamente ahorita del nombre con, con el cual... ya No me acuerdo ahorita del nombre, pero sí, más a ratito lo más seguro es que me acordaré. Pero eh, en sí lo que pasaba era de que les daba mucho miedo barrer de noche. Y se supone que también parte de todo eso era como su, su parte de su educación. Pero no los ponían a barrer así de, barre esta madre, se ya junta el pinche polvo y no. Los ponían a barrer por horas al momento de ser ahí. Básicamente con lo que hacen los mi militares. O sea, Ajá, vete es, a barrer, pero no voy a barrer si está limpio. Vete, vete a barrer. Vete a barrer, güey. Entonces, eh, de ahí esta parte del, del mito así de, bueno, no barras de noche. Pero a mí jamás, jamás, jamás, jamás se me hacía. Eh, o había escuchado esa parte de que decían: No dejes la ropa afuera. Ni la laves de noche. Ni dejes colgando la ropa de noche. Se me hizo muy curioso, sobre todo porque. No fue un comentario de No nah, mames, pinche Dario, no laves tu ropa de noche, güey. Pueden ser un mil y un cosas, ¿no? No sé, van a salir escrachas y la van a cagar. No sé. Va a venir un pinche ave y los va a cagar. Cualquier cosa, no sé por qué tiene que ver con caca, pero bueno. Eh, puede ser un chingo de cosas. Pero no, o sea, se acercaron y de verdad se acercaron con un chingo de miedo, me agarraron la mano y dije, y casi casi me detuvieron. O sea, estaba el, el pinche fregadero de ahí porque puro pene de mono que había este lavadora. Me dijeron no laves tu ropa de noche. Bueno, pero fuera? ya dime, me no, tienen con el por... Jesús de la boca. Pinche <risas> Jesús, quítate de ahí güey. Este, el, la cosa es de que le digo a ver, esperate. ¿por qué no? Y mientras yo estaba exprimiendo mis sí, cingadres, porque estaba exprimiendo a mano. Y eh, o sea, ya es, barrio, ya es <ríe> No, no, estaba lavando mi ropa. Le digo, ¿por qué no? Dice, pues si quieres termina, pero ya es muy tu pedo. Y te contamos ahorita con un cafecito. Yo así de, bueno, sí, sí, sí, un cafecito. Termino de ser mi desmadre, que pues para las cuatro camisas que eran. Y un pantalón. Y ya entro. Y les comento, a ver, ¿qué pedo? Cuéntame. Cuéntame, pinche Rita. Se llama Rita. Ajá. Uh -huh. Cuéntame, pinche Rita, ¿qué pedo? Porque de verdad o sea, me sacaste de pedo, güey? Porque de repente así de la nada me agarraste a la pinche mano y neta vi tu cara súper así espantada. ¿Qué pedo? Dice, ¿sabes qué? Ah, te voy a contar algo que, que le pasó a mi mamá y a mi hermana. Dice, mi hermana es más grande que yo. Y es quien me acompaña, es quien me está haciendo otras cuantas cosas. Y yo estaba muy chiquita para ver eso. Pero también me pasó a mí. Yo no me acuerdo de eso. Pero mi hermana es quien te va a contar la mayor parte de cosas y de lo que vivió con mi mamá. Le digo, ok. Y su hermana, que no me acuerdo cómo se llamaba, me, me dice: Sí, mira, lo que pasa es que mi mamá dice: De donde nosotros somos, son de un pueblito por acá. Me dijo dónde está el pueblito. Y la verdad, pues no venimos de una familia que tenga muchas cosas ni muchas posesiones nuestra familia es a falta de otra palabra pobre pero humilde. dice so, humilde, somos honrados dice mi, mi mamá lavaba ajeno y se ponía a limpiar las casas se ponía a planchar cosas y mi papá pues trabajaba en el campo dice mi papá de estar todo el día en el campo ya regresaba en la noche se salía muy temprano porque le ayudaba un señor a ordeñar sus vacas y después de la ordeña Dice, se iba a recoger pastura y más cosas así. Dice, Y regresaba ya muy tarde. Mi mamá pues estaba todo el día en otras casas, eh, que lavando ropa, que haciendo la casa, que haciendo varias cosas. Sea como sea, no nos descuidaban eh, tanto porque llegaban y de verdad nos daban todo el amor posible. Pero dentro de esas cosas que hacían, era de que cuando llegaban, se ponían a hacer los quehaceres de la casa. Era algo que para nosotros... No era eh, algo poco común, ¿no? Constantemente estaban eh, eh, haciendo esto, ¿no? Era, era si no del diario que se ponían a barrer y a todo eso, al menos una vez a la semana siempre era así. En una ocasión, dice, y me acuerdo perfectamente bien, porque estuvieron sonando mucho las campanas de la iglesia. Dice, yo no sabía de, de qué se referían, pero inmediatamente mis papás al momento de oír las campanas... Eh, pude escuchar el, ¡Ah! a ver quién habrá sido, dice, yo no sabía, eh, ella me dice, yo no sabía que el, habí, hay retoques de campana diferentes, no solamente para darte la hora, y solamente viejitos o personas ya eh, adultas, conocen cuáles son los redobles de duelo, los redobles de gozo, los redobles de este bueno de los lo, cuando tocan la campana para llamar a misa, cuando tocan la campana para una situación de emergencia, pero hay una manera que es una manera luctuosa de tocar las campanas uh -huh. y al parecer eso era lo que estaba sucediendo por eso mi mamá y mi papá se quedaron así de, pues a ver quién se murió, ¿no? porque antes en los pueblos cuando se murió alguien llegabas con el cura y le decías, ¿sabes qué? se murió fulanito y el cura subía mandaba a su hachichincle a su y eh, le empezaba a tocar las campanas en son de duelo dice pues mi mamá eh, bueno, nosotros, dice, vivíamos Casi enfrente de donde estaba la iglesia Por eso luego, luego sonaba súper fuerte Cada vez que tocaban la, las campanadas Y eso era para, prácticamente lo que nos despertaba Que cada vez que tocaban de misa de seis de mi, de, Perdón, de misa de siete Era cuando nos despertábamos en chinga Nosotros, dice, pero pues Lo dejamos pasar Dice mi mamá, como siempre eh, Llegó y empezó a lavar su ropita La ropita de mi hermana, la mía La de mi papá y la de ella y la sacó a, a este a la parte de arriba dice nosotros teníamos un, una casita que gracias a todo su esfuerzo eh, logró mi papá col colocar unos tendederos en la parte de arriba que era donde mandaba a, a, me mandaba a mí mientras eh, ella los tendía las cosas en la parte de abajo dice el, el techo sí me soportaba a mí porque estaba chiquita para poder colgar ropa ahí para que no se hicieran más filas abajo y se secara rápido dejamos la ropa ahí y eh, nos pusimos a, a, a cenar y nos dormimos. Yo, dice, al, al tener cerca, eh, pues obviamente la, la, la ventana que daba hacia afuera, llegué a escuchar mucha gente que estaba llorando, mucha gente que, que venía con ese, con ese duelo, ¿no? Eh, y me di cuenta... Dice, porque abrí tantito la, la, la cortina y me di cuenta que había gente de aquel lado. Y traían un, un, un ataúd y lo metieron, dice, lo, lo metieron al, a la iglesia. Dice, metieron ese, ese ataúd a la iglesia. Y al momento de que lo dejan, venía un cortejito, dice, de la parte de atrás. Y se me hizo raro porque siempre, casi en muchos de estos lugares... Cuando hacen ese tipo de, de celebraciones, los hacen de día. ¿Tú has visto que, que le hagan misa a un muerto de noche? No. No. Ni siquiera lo entierras de, de noche. De noche, no se entierra de noche. La, la tradición dicta que tiene que ser a las 3 de la tarde o, o a antes las 4, de, Antes de las 4 Donde, dependiendo del lugar, porque por ejemplo en Oaxaca se hace con ese repique porque se están esperando que el, el sol caiga para que les toquen el Dios nunca muere. Que parte de su estrofa dice... Los esos son bien raros. ¿sí, sí, ¿no? Y se detienen, va al cortejo fúnebre y se detienen, se voltean a ver hasta donde está el sol y van soltándose el Dios Nunca Muere, que una de las sus estrofas dice, eh, muere el sol en los montes con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Entonces dice, yo vi que, que se juntó gente allá y la neta no le tan decisión dije, pues, qué raro, ¿no? Nada más simplemente eso y me, ya me volví a dormir. Dice, pasó el tiempo, dice, al parecer una persona... Que si bien era conocida entre el pueblo, no era muy querida. Porque era un viejito que. Eh, pues la neta no le gustaban ni los chavitos, no le gustaba a nadie. Era un. un, un dice un viejito, un roquito que ya no, no tenía como esa, esa paciencia para platicar con, con la gente contemporáneos de él, lo que fuera. pues viejito cascarrabias, ¿no? Pero la gente lo conocía, le tenía estima por lo que había hecho hace un chingo. Y. Dice. Eh, pues fallece eso, mi mamá fue, fueron las acequias y la neta nunca me ha gustado ir a, a los velorios, pero ellos fueron a, a los velorios dentro de la iglesia eh, al día siguiente. O sea, estuvo toda la noche hasta el otro día que le hicieron el velorio y después al otro día, o sea, dos días después de que ya había fallecido, lo fueron a enterrar. Dice, se, se me hizo raro, pero pues fue, ¿no? Fue eh, esa parte. Dice cuando estaba toda esa parte de allá, dice se hizo todo eso y dejamos pasar las cosas, realmente no le prestamos más atención hasta que en un momento eh, estábamos durmiendo y recuerdo que antes de, de, de irme a dormir, dice yo me iba a, a bañar, dice me echaba un bañito, dice a jicarazos si y lo que quieras, pero me echaba un bañito, me gustaba dormir fresca. Y encontré la ropa que ya se había secado Y mi mamá la, la había dejado en un, en un baulito que teníamos por ahí Dice, yo agarré la ropa, me la puse Y sentí la ropa muy fría Digo, ok Dice, sentí la ropa muy fría, pero aún así me fui a dormir Y fue de, ok Dice, una de las cosas que a mí me gustaba Era dormir con una cobijita que yo la abrazaba Dice, esa cobijita yo la, la abrazaba eh, la hacía bolita y me, me la ponía como si fuera un, como un peluche. Cuando te abrazas un peluche para ponerte a dormir, así. Entonces yo agarré mi cobijita, la abracé y me quedé ahí. Dice, porque ya estaba, estaba muy, eh, muy porca Dice, antes yo babiaba mucho. Dice, estaba muy porca La lavó mi mamá y, pues ya ahorita la agarré y me puse a dormir allá. Dieron no tan tarde, dice, eran como las 11 de la noche, 11, 11 y media. Jamás vi la, la hora, pero yo calculo que debió haber sido eso. Cuando de repente abro los ojos y veo una figura eh, ahí en la casa, dice, mi, de donde yo estaba, les, les comento que quedaba muy cerca mi ventana, y vi una figura, una figura de alguien chiquito, dice, estaba encorvado, de verdad yo lo vi y dije, es un viejito, o sea, luego, luego llegas a ver la figura así en, en, en la silueta y dices, es un viejito. Y abrí los ojos y me traté de enfocar bien. Dice, tantito en espera como de decir, bueno, estoy media dormida, pero no, ahí estaba. Dice, y, y mi hermana dormía atrás mío y, y le empecé a empujar. Dice, y de esas veces que tú te trabas, te trabas completamente al, al, al querer um, hablarle. O sea, tratas de, de decir, ¿no? De, de empujar, de hablarle a tus familiares y no te sale la voz. Dice, a mí me pasó, y a pesar de que estaba en, en tratando de empujar a mi hermana, Dice, mi, mi hermana se despierta Y yo volteo para hablar con mi hermana Y al regresar la vista ya no estaba esa cosa Dice, mis papás dormían en la misma habitación Pero estaban en otra cama Dice, a mí me dio mucho miedo Y fue cuando ya me levanté Y fue cuando yo Al momento de que me levanto Trato de ir a hablar con mi mamá Y es cuando mi papá en chinga Se despierta Y grita y pues obviamente nos espantó a todas Obviamente nos espantó A mi mamá, a mi hermana y a mí Le dijimos papá, ¿qué pasó? Y, y dice Mi papá se me queda viendo y me dice Oye, no sé Pongámosle don Jesús, no don Chucho El viejito, dice eh, En mi sueño vi a don Chucho, el, el, el señor Que se murió apenas eh, Dice Yo lo vi y, y estaba Muy cerca de mí Dice, yo yo vi que estaba muy cerca de mí y el Señor me decía, yo no me quiero ir solo cabrón, yo, yo quiero irme con alguien. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy solo? Yo no quiero estar solo, yo quiero irme con alguien, yo quiero que alguien me acompañe. Dice, yo, dice, en mi sueño me acercaba y le decía, no señor, usted ya murió, usted ya falleció. Ya ya trate de trascender, ¿no? trate de descansar, ¿no? No, no, no tiene que quedarse acá. Dice, y lo vi usando mi ropa. Dice, de verdad, lo vi usando mi ropa y me espanté muy cabrón. Dice, tal vez eh, yo nunca conocí bien, bien a ese viejito. Dice, pero mi papá, eh, dice que él se vestía, el, el viejito se vestía con, con camisa... Eh, de vestir, pero eh, abierta dice, hay unas camisas blancas que son comunes en los pueblos que se ponen, es abierta y se ponían de esa, eh, en, es muy común en el norte que se pongan, ¿cómo se llaman esas eh, playeritas que se ponen abajo de las camisas? unas que son de tiritas, normalmente son blancas playeras, ah unas playeritas esas. dice te, de tenía esa playera pero tenía una de las camisas que yo identifiqué que era mía y obviamente el pantalón de vestir y unos guarachitos y dice pues se quedaba en el sol agarrando una una cobijita entonces fue que yo lo vi, dice, me, me, me, me vi reflejado en él, vi que tenía mi ropa y eso me espantó. Dice, pensé por un momento que quería que yo me fuera con él. Entonces ella es así como que, ah, bueno, no creo que no es buen momento para decirte que yo vi al viejito acá en la ventana. Dice, pero pues sí le dije. Y mi mamá se, se, se, se espantó, dice, pues, la verdad no, no, no son de las cosas que, que uno quiere que uno quiere ver, ¿no? Dice, nos, nos quedamos pensando un rato y nos volvimos a dormir. Al otro día fue mi mamá quien gritó. Dice, mi mamá, a pesar de que planchaba las cosas y todo eso, pues no teníamos closet, no teníamos dónde guardar las cosas y algunas camisas las dejaba eh, cerca donde estaba un, un, el, nuestro comedor. Nuestro comedor era un, un, una mesita y a veces en, la, en las sillitas de la mesa y dejaba las camisas. Dice mi mamá que eh, le dio sed, le dio muchas ganas de, de tomar agua... ...y que cuando se levanta... Eh, ...en el comedor... ...que estaba muy cerca de, de este cuarto... ...vio al viejito utilizando la camisa... ...dice, pero no tenía piernas... ...o sea, estaba nada más la pura camisa... ...flotando... ...y vio, dice ella, vio la cara del viejito... ...que estaba allá... ...dice, pero a pesar de todo no le vio las cuencas de los ojos... Y vio que se rió, dice, y se, tú, tú, tú, tú cuando ves a una persona que se ríe, normalmente hace la gesticulación de reírse, a diferencia de, de cuando gritas o todo eso. Porque los músculos que, que haces al momento de reírte son unos muy en específico. Dice que lo vio reírse, pero no tenía ni dientes ni lengua. Solamente estaba ahí. Dice, quisiera decir que eso solamente fue poquito, poquitas veces pero nos duró casi 15 días. Lo estuvimos viendo diario, diario, y no nos dejaba dormir. En una ocasión, dice, a mí eh, en esas épocas, pues me, pues me visita un amiguito. Dice, no era tan noche, pero a veces mi hermanita se quedaba pues dormida, después de hacer la tarea se quedaba dormida. Y en una ocasión agarró mi cobija mientras yo estaba platicando con un amigo. Dice, estábamos platicando afuera. Y dice que la niña de repente nada más la vio caminar. Dice el, el chavito con el que estaba, oye, tu hermana creo que ya se despertó. Dice, yo volteo y veo a mi hermana caminando con mi cobija. Dice, pero... Mi, mi cobija, no, no creas que era una cobija gruesa, no, no, no, si, si la pudiéramos comparar sería como con el grosor de una pashmina una, Como una sabana Ajá, como una sabanita uh -huh. Dice, pero mi hermana se había puesto la, la, haz de cuenta, si tú te agarras eh, este, pues básicamente un pedazo de trapo Te lo colocas en la nuca, le das una vuelta y que te apriete el cuello y lo agarras con las dos manos las puntas y empiezas a, a jalar como si te estuvieras ahorcando tú misma. Dice, así iba caminando mi hermanita. Dice, se iba ahorcando, pero ella estaba dormida. Dice, y lo que hizo fue que de repente, de la nada, lo veo. Bueno, veo a mi hermana y salgo corriendo hacia donde está ella. Y la, la trato de jalar. Y fue cuando la voz de otra persona que sé que no era mi hermana me dice que no quiere estar solo que quiere llevarse a alguien que quiere que alguien esté con él pero me lo dice una voz rasposa una voz de viejito dice por mi mente pasó eh, cualquier cosa y que le meto un cachetadón a mi hermana para ver si despertaba dice y y lo que hizo que despertara a mi hermana, no, creo que no fue ni la cachetada, fue porque le estaba faltando el aire. Porque ya se estaba poniendo, dice, de verdad se estaba poniendo azul. Uh -huh. Dice, fue cuando ya le contamos a mi mamá y mi mamá dijo, ¿sabes qué? A la chingada, de verdad a la chingada, vamos a hablar con esto, con el señor cura que está aquí enfrente a fin de cuentas. Dice, fuimos a hablar con él y nos dijo que sí, que con, con todo gusto iría a, a bendecir la casa regresa y empieza a, a bendecir la casa y todo eso, y, y dice, yo sí me acuerdo bien dice mi hermana, ni siquiera sabe acordar de eso, estaba muy chiquita dice que le, le preguntamos hoy ¿no? eh, ¿qué es lo que pasó? dice no, no sé, o sea, realmente no sé yo solamente vengo a bendecir la casa, por cualquier cosa creo que el señor no se fue en paz y a mí se me ocurrió decir, bueno yo los vi que entraron y que entró muchas personas con él, dice sí o sea, sí tenía familia Nada más que la familia vino a ver qué se hacía con los terrenos y con todo eso. Dice, porque jamás pasaron a visitarlo. El viejito murió solo. Dice, el, el señor murió solo y eso porque normalmente se salía a tomar el sol. Pero eh, dice, ya cuando lo vieron a las 4 de la mañana que estaba este, muy mal, dice, decidieron, eh, bueno, dice, porque iban los, los trabajadores, dice, los que se iban a, a talacharle de, de albañiles, dice, lo, lo vieron porque se van más o menos a esa hora. Dice, lo vieron y él estaba tratando de respirar en su silla. Dice, ya imagínate cuánto tiempo debió haber pasado desde que se ocultó el sol y él todavía seguía afuera porque no podía moverse. Lo llevaron a, a, a la cliniquita que estaba allá. Dice, pero se, se murió. Se murió por ahí de las 6 de la tarde porque no había nadie que pudiera trasladarlo. Uh -huh. Dice, el señor murió solo y murió pues, al parecer enojado. No No sabemos qué. Dice, hicieron esa limpia y como por un día no pasó nada, pudimos dormir en paz, tranquilos, al otro día de ese, todos soñamos con él. Fue que mi mamá le habló a una amiga que tenía, que al parecer pues era bruja, dice y le dijimos todo esto, le dijimos las cosas que estaban allá, y ella fue. Se puso a buscar y dice, es que ustedes no tienen conexión directa con todo esto. No tienen nada que los ligue a él. Dice, ya hay más casas acá. No, no, no entiendo cómo es que ese señor estuvo con ustedes. Uh -huh. de, deja deja Veo qué onda con eso. Dice, estuvo un rato y de repente sale con mi cobija. Dice esto. Dice, ¿alguna de ustedes anduvo lavando dejando su ropa de noche? Y le dijimos, sí. Dice, ¿sabes? A veces cuando tú lavas tu ropa de noche, hay almas que están allá afuera. Y las almas sienten frío, se sienten desnudas. Cuando mueren, no se llevan absolutamente nada. Andan ahí, afuera, y cuando ven tu ropa, que está colgada, se apoderan de ella. La usan como, como si fuera de ellos. Y al momento que tú te vuelves a poner tu ropa, te estás llevando a esos muertos, porque los estás cargando contigo. Lo que era esta cobija era lo que el Señor se ponía cuando se ponía a, a que le diera el sol. Toda la ropa es de aquí del Señor. Y las veces que lo vio tu mamá y todo eso, corresponden a las camisas que él sentía que eran de él. Dice, lo que tienen que hacer para que se vaya esas chingaderas es simplemente quemar la ropa. Quema no, la ropa, la quema, qué mala ropa, qué mala, qué mala, sí, no, qué mala ropa, qué mala pinche cobija y olvídate de todo, jamás lo vas a volver a soñar. Dice si hay gente que todavía después de muerta se aferra a las cosas y a veces cuando tú dejas tu ropa colgada es cuando a veces un muerto puede llegar y quedarse en esa ropa y después tú te la pones y es cuando tú te llevas a ese muerto. Por eso Dani. No dejes colgada tu ropa. Nunca sabes qué cosa puede llevarse. ¿Qué vamos a hacer cuando se laven las pezoneras, amor? Pues no lo sé. Un muerto se las va a llevar. Va a tener frío en los pezones. <risa> Dice: Ay, no. Hoy, ahora hace calor y solamente sí. tengo frío en los pezones. ¿Cuánto tiempo, a tiempo la ti chingada. Le, le, le falta para que.? No, bueno, es que no quiero que fallezca Scarlett Johansson, pero se le verían con madre a Scarlett Johansson. Eh. Es Carlos Johansson, si algún día mueres antes que yo, por favor, pasa por esta casa, dejaré las personeras colgadas toda la pinche noche. Dice, ay no, está bien pinche lejos, a la chingada. Sí, sí, sí. Entonces, por eso los los japoneses este, no dejan colgadas sus, sus prendas también. Sí, no, eh, también precisamente la otra vez estábamos escuchando algo más o menos similar, que dicen que, eh, bueno, ellos según dicen que el espíritu, el yokai, puede agarrar su, su ropa y llevársela. Entonces, es como un Japosai pero que daño. ¿no? Exacto, es como lo que hace Japosai ha pero estos güeyes decir, ajá, agarran ropa pareja. Sí, es lo que te iba a decir de, imagínate, si yo hubiera sido mexica y me pusieran a barrer el templo de Mitla, no mames, me cago. <risa> Porque cabe mencionar que en el templo mayor sí hay un, un Mitla, ¿no? Sí, Mitla de sí. Y pues no manches, esa madre desde la primera vez que la vi, puta, me da terror. Y mm. ves que, te, que cuando fuimos sí. la primera vez juntos. Le dije, no, no mames, esa madre sí, o sea, como que lo rodeé bien así como de no, El no. de Kudli que está en el Templo Mayor, eh, Está bien interesante porque si ustedes googlean la imagen de Mictlante Cutli y pueden ponerlo Mictlante Cutli, Templo Mayor, está como echando con sus garritas hacia enfrente porque está. Pareciera que está agarrando chichis. Ajá, está agarrando como una chichis, pero me encanta porque tiene sus uñas súper largas. Así, uh -huh. Es el nomiciela eh, de la época no, cristianica. ¿Nomiciela? Nomiciela. Y eh, está peloncillo y tiene hoyitos aquí en su tatema. Ajá. Y eh, tiene eh, colgando lo que viene siendo su corazón, sus pulmones y todo eso. Se le cubría de sangre. Y esos hoyitos, ¿para qué crees que eran? Para el pelo. Para pelo. Efectivamente. Pelo real de personas. Mira, se si le no le pusieron en las de cuencas de ojos, más no, bien las cuencas, los ojos en sus cuencas, todo está bien. Porque imagínate No, no sí, así. sí tiene cuencas. Sí, o sí tiene sea, los, sí por eso, los, pero los no le ponían los ojos. ¿Así? No. no, no o sea, hasta donde tengo <ríe> entendido. <ríe> se secaban así como hasta, globitos, Hasta donde tengo entendido, no. Aunque hay algunos otros sitios que sí se les colocaba esto. En los templos de... Se llama... ñam, ñam, ñam, ñam. Uh, um, es la de verdadero de la Inmundicia Y el de Kutli no uh, la, la, la. Es, es una diosa muy cabrona que cuando de verdad todo sí. está saliendo de la chingada Te acercas a ella y ella es la que limpia tus pecados dándote de comer sus heces Es... Eh... Ay, se me fue el nombre Es que es complicados pero sí, es la devoradora de la inmundicia que eh, en sus en sus figuritas, es donde ella tiene eh, unos ojos y inclusive decían... Ella que, tiene unos ojos, pues sí, sí, normalmente todos tenemos unos ojos. Antes de sí, tiene unos ojos en sus manos y no son Ahí suyos. está, pero tiene unos ojos, ¿no? Sí. Ahí está. <risa> no, pero eh, en sus manos podías colocar eh, tus ojos o en su defecto sacrificar a alguien y poner sus, sus ovarios ahí. Pero, eh, ay, ¿cómo se llama? Se me fue el pinche nombre. Uh, no, no me acuerdo ahorita, tendré que buscarlo Pero sí, Tlazolteotl Tlazolteotl, es la, la, la devoradora de la Ah, milicia. te soplaron te la respuesta No, así no se puede Reglazo por eso, has fallado no, no no, no Como conocedor de, de, de la historia de México Esa parte de la historia de México Está muy compleja, porque eh, En los códices Por ejemplo, el, el matritiense Todos ellos um, describían de una manera que más o menos le entendían no lo describían de la manera correcta y se basaban mucho en conceptos que trataban como de hacerlo entender, porque gran parte de todo ello fue cuando el, el, el rey dijo, güey, échame información acerca de estos pinches naturales, porque la neta, el chile no entiendo qué chingados están pasando, y por ejemplo, Fray Bernardino de Sahagún empezó a llamar a un chingo de sus informantes para que les trajeran de estas cosas, y no logró entender qué diablos eran, porque obviamente los códices no tienen letras, uh -huh. fue por eso que mandó a llamar a los tlacuilos, es que, que eran dibujantes, que en ese tiempo los dibujantes eran respetados, este, donde eh, les ponía a ...hablar con ellos y decir, a ver, a ver cabrón, tradúceme qué dice este cabrón. ¿Quién es este güey? No, pues este güey es, eh, por ejemplo, Wichiloposli. Ah, wi ¿qué? Wichiloposli. Ah, Wicholobos, por eso eh, Wichiloposli en algún momento lo llamaron Luis Lobos. Por Wicho, Lopus, Lopus, Wichilopus, es este, Wichiloposli. Pero por eso muchos de los códices que tú puedes encontrar en, en internet tienen, er, er, em, pues, nombres detallitos ahí que le fueron poniendo, porque todo esto se lo, lo, lo empaquetaron y se lo mandaron del otro lado a las Europas, donde... No sé rabia que no? Rabio, huevos, este, todo eso, y es estas chacharitas lo vieron de, un, de una manera peyorativa, como lo mismo que se, se suscitó con los Nahuales, el Nahualismo y demás cosas, eh, hasta la fecha se sigue considerando que son cosas malas, o sea, si tú vas a muchos pueblos, en automático te dicen, es que acá había un Nahual, que se comía los pollos, que se comía esto, que se comía aquello. Y es, eh, ¿cómo decirlo? Um, no es que no sea así, pero al mismo tiempo sí. Y, y es que ha sido una, una eh, idea constante que se ha dado cuando se da este sincretismo. Cuando tú llegas con otra cultura y tratas de unirle a los demás, es cuando se da esta parte. Que, ¿Cómo puedes eh, hacer a un ladito esta, esta mezcla, unión de culturas, pues obviamente haciendo malos a los que sean eh, tus enemigos, y luego se logra ver con cositas como gobierno, como un chingo de cositas, que si tú tienes un enemigo y le haces creer a los demás que es tu enemigo, en automático el común general del pueblo dice, ah no mames, esa cosa es mala, vamos a mandarlo a la chingada, pero tienes que hacerles creer que son malos. Por eso muchas de las, eh, se pudiera decir que hechiceros, chamanes, nahuales, brujas, eh, todas estas los hicieron ver mal gente que ayudaba a la gente, gente que era, eh, según los cuentan los textos, eran, eh, ¿cómo decirlo?, um, la conexión entre el mundo espiritual y todo eso, pues inmediatamente cuando llegaron, estos dijeron, esos güeyes son malos, esos güeyes son eh, hechiceros, son eh, nigromantes porque de hecho, eh, Fray Bernardino es, algún los catalogó como nigromantes ¿Y qué son negromantes?, Nigromantes, personas que utilizan eh, tanto, bueno, depende del contexto, puede decir que se utilizan para cadáveres para andar utilizando algunas cuantas cosas, pero esos güeyes... Necromancia. Ah, exacto, tergiversaban esos términos, porque hay muchas Chamanquín. cosas... Que, sí. me, ha, me ha dado la respuesta <risas> a todo. Sí, porque está muy tergiversado gran parte de esos temas, y, y es más o menos a lo que llegaron a entender, o sea, vieron la película en, en, en francés y no sabían qué pedo, o sea, medio lo que llegaste a entender y lo que viste, pues, como que te dio una idea... Entonces, um, todas estas cosas los trataron de volver malos en automático, para que después dijeran, no, güey, es que los, esos cabrones se transforman, se hacen esto, se hacen aquello, pero eh, no necesariamente es que tomen literal toda esta forma, porque gran parte de las personas dicen o mencionan, que tenían la, la manera de poder eh, transformarse en estos, en estos seres. Pero realmente muchas veces, eh, dependiendo de la literatura, insisten que no necesariamente se tenían que transformar, sino que adquirían determinadas habilidades o con algunos estimulantes que tenían ellos, eh, hongos, alguna madre que anduvieran eh, comiendo, este, hacían que en el éxtasis que llegaran a tener podían sentirse como animales y adquirir determinadas habilidades potenciadas precisamente por estos narcóticos que tenían dentro cuando los comían. Es una, por ejemplo, no sé, alguna persona que comía algunas chacharas y de repente se sentía que volaba. O sea, muchos de los güeyes y compas que tenemos son súper chemos los cabrones. Y de repente le preguntas... Oye, güey, ¿cómo te sentiste? No, mames, meses carnal. Es que yo sentí que volaba y la chinga... De, y de repente si le metes por ahí... Puedes decir, güey, es que te transformas en un agual de águila... Te la compran. Entonces hay muchas cosas que manipulaban directamente el sentirse así. Pero al mismo tiempo... Hay también otras crónicas que te dicen otras cuantas cosas... Donde también eh, ahondan en ese tema. Y hasta la fecha no hay ningún solo sitio que haya escuchado que siga teniendo como determinada protección a los que eran como en ese tipo de raza de Nahuales, que a fin de cuentas también eran eh, chamanes. Y dentro del mismo chamanismo tenían sus eh, como sus reglas, pero todo eso se ha ido olvidando porque era tradición oral, y las tradiciones orales se van perdiendo, de la misma forma como se perdió eh, con los mayas y todo eso, haciendo ah, un lado también otras cuantas cosas que fueron cuando quemaron... Eh, eh, los códices Cuando no solamente mataron a, a algunos cabrones Sino mataron a los viejitos Entonces quienes datan a las tradiciones orales eran los viejitos Y por eso se perdió Hay una cantidad enorme, bestial De, de, de información que se perdió en el transcurso Y todo lo que se quedó más o menos eh, Se fue dando de una manera extraña Por ejemplo, tú habías escuchado El teorema Y eso ya es muy personal porque de hecho eso lo quería sacar en dibujos Pero pues su madre Vamos a, a contarlo Acerca de que tú sabías que hay por ahí unos textos que indicaban que un héroe de cierto día de abril era Nahual, un güey que tenía un bigotazo y que venía de Oaxaca. ¿Mi porfi bebé? Hay unos güeyes que decían que Porfirio Díaz era un Nahual, que en sus épocas de juventud era un Nahual, pero en algún momento decidió negarse a todo ello, pero que tenía un, un, una manera de Nahualidad en la palabra, por eso convencía de determinadas cosas, por eso también se supone que su batallón se dio en la madre bien cabrón cuando fue este el desmadre con los franceses, su batallón resistió un chingo, y se supone que gran parte de todo eso, menciona parte de, de, de, de más eh, banda que, que intervino, no cuando fue el desmadre de los ejércitos de oriente, cuando llegaron los franceses, en la batalla de Puebla, mencionaban que les daba un chingo de, de, de miedo, por es la... que el Don imponía bien cabrón, sí, no, o era... sea desde morro, y, y es, extrañamente es un poquito más alto de lo que creen. Ajá. unos setenta y al, no me acuerdo ahorita cuánto, cuánto medía. Pero de verdad el, el, el don imponía. Ah, pero bueno, ya en las últimas fechas pues se polveaba como pinche Donita Bimbo. Pero eh, te, se imponía. Por es, favor, respeta a mi viejito. ¿El, el viejito se maquillaba? ¡Me vale! El pinche Porfirio Díaz estaba bien pinche Donitas, Bimbo, así bien espolvoreado. Y hasta la fecha de su muerte se llevó gente de Oaxaca a. Francia, ah, sí, su, se, se cocinera, llevó sus cocineras sí, porque jamás oaxaqueñas, ¿eh? oaxaqueñas. Ajá, cocineras efectivamente oaxaqueñas nacidas, crecidas y trasladadas desde Oaxaca, desde Oaxaca se <risa> las llevó para que le les, les hicieran de comer allá en, en Francia, pero hay una parte que cuenta que posiblemente fue uno de los últimos Nahuales que tuvieron poder pero hay otro que dice que este Álvaro Obregón también tuvo ahí su, su desmadre hay una parte media extraña En esa en, en esa beta que está muy interesante Por ejemplo también algo que lo que me llegó a mencionar Clemente y también yo lo había escuchado Fue de cuando Vicente Guerrero Cuando estuvo a punto de morir Él se transformó en un cuervo y se fue uh -huh. Nunca lo mataron uh -huh. Pero también está el otro teorema De que eh, en Cuilapan Cuando de, eh, encontraron los restos de Guerrero y todo ese pedo eh, es donde Está la, está capilla, la, abierta. la capilla abierta sí, entonces sí, está la capilla abierta que no fue eh, No la terminaron de construir porque el diablo se supone que fue quien construyó esa capilla, y el cura hizo, el cura hizo, el cura <risa> hizo que el gallo cantara antes, por eso el pinche diablo se quedó con las pinches piedras, y el martillo así, hijo de tu pinche madre, sonaste, porque de hecho, Cuilapam, para la gente que no, no tenga idea, Cuilapam de Guerrero, es una localidad que se encuentra ahí cerca de Oaxaca, y hay un templo muy bonito, es una, una, una iglesia que es abierta, si ustedes llegan, eh, se darán cuenta que están las banquitas, está el, el púlpito, está todo eso, pero está abierta, no tiene techo. Y se cuenta la historia, la leyenda de que ahí eh, había un curita que estaba con sus feligreses y todo el pedo, pero no tenía ni iglesia. Entonces un día eh, se echa un pacto con el diablo. Les estaba dando insolación. Ajá, no, aparte, guau, en esa parte aparte, está súper eh, árida. Eh, es que está, eh, bueno, uh, eh, un, un pequeño disclaimer. Ajá. Es así como de, por ejemplo, hoy pasamos por una escuela donde mi mamá vivió, o sea mucho tiempo en una colonia, uh -huh. y dice mira, ya le pusieron domo, y es así como de, ¿qué escuela ya no tiene domo ahorita, pinches niños de papel? Ahorita, yo me acuerdo que, por ejemplo, como tú dices, en educación <risa> física nos sacaban a las doce del día, donde el pinche calor estaba en su mero punto, y te ponían a correr, a hacer pendejadas, pero, ¿cuál pinche domo? Así <risa> solense, les falta la vitamina D. Aquí 25 grados y ya se están muriendo allá en Oaxaca, Ajá. 34, papá. No, o sea, y ya en cualquier escuela le meten domo, o sea. No, y más culero, este... Que era que tú estabas cantando, este... Se levantan el más y mi bandera. Y vas pasando la bandera y de repente, huevos, un chavito que no había desayunado. Uh -huh. No sé si te llegó a tocar eh, desmayados en, en las, este... Eh, ¿Los, los um, homenaje a la bandera? No, pero lunes? me tocó una mierda. ¿Qué? <risa> sí, a una, una pequeñita bastarda de ahí de la, de la primaria. No la habían dejado ir al baño y le ganó del baño ahí en las filas. ¿Qué pedo? En, en este... No me acuerdo si en los buenos días o después de recreo o en alguna de, de la bandera. ¿Qué pedo? Little bastard. <risa> Pero sí, no, a mí me tocó varias veces, pues estábamos ahí en, en la bandera, estábamos viendo como la pinche escolta, súper dispareja, porque eran las eh, las y los chavillos que tenían mejores promedios, y todos, todos estaban todos bien disparejos, y marchaban de la chingada todos ellos, pero pues ahí iban con, con la, la bandera, haciéndole honores a... Y nosotros como pendejos, no, se le no sé por qué teníamos que cantarle eso, pero bueno... Eh, Iban dando la vuelta y de repente así en seco. A veces ni siquiera metían las manos sobres al pinche Matisse, Y estaba bien cagado porque me tocó unas tres o cuatro ocasiones que no se detuvieron. O sea, las de las escoltas se quedaron así como que... ah Y pues obviamente la, la jefa de la escolta era como... Ah, paso redoblado a la chingada. O sea, si no les afectaba en su recorrido, terminaban de hacer todo eso. Ya guardaban las cosas y nos mandaban a la chingada a cada uno de los salones y ya lo levantaban. <ríe> al menos a mí me tocó, me tocó en alguna claro. ocasión que sí no se levantó el chavillo Se quedó ahí todo tumbado Pero pues bueno, buenas épocas de la primaria No, pues ahorita pues, tienes que hacer tu toque de bandera y te ese pedo por Zoom Entonces debe estar más cabrón No no, no me imagino al, al, al reuniendo a todos Y el profesor pues, mínimo saca la pinche banderita y la pase ahí enfrente de la webcam Para poder hacer todo No, por ejemplo, a ver, canten, por ejemplo cuando tenía clases de inglés en la primaria a huevo, en cada clase la maestra nos ponía a rezar el Padre Nuestro en inglés. ¿El Padre Nuestro en inglés? oh. Me, me saca de pedo cómo hasta la fecha siguen diciendo que moderno, pero con ese eso tan moderno. No, qué moderno. ¿En el nuestro era en latín? Ay, a payasos. huevo. No, pero el tuyo le servía más ahorita que voy a ir a, a... ¿Dónde? A Italia, a hablar latino, qué chingados. Ay, pero aún así no vas a ir a Gringolandia a rezarle a alguien, ¿verdad? Es así como de, este... Inserta aquí texto de Padre Nuestro en Inglés y es así de, sí, por favor, ¿me puede dar agua? Pues no. Es así como de, ¿perdón? No, no, no, no sé qué está diciendo, pero se está echando el Padre Nuestro bien chingón. Creo que qué tiene bonito, sed. Qué bonita reza. Así, qué, qué bonita reza, fíjame, yo ni yesos. Sí. Nada, sí, sí. Pero sí, eh, bueno, retomando todo eso, está la capilla, se supone que eh, le dijo al... al al demonio, ¿sabes qué? Pues échate a este güey, te doy las almas de todos los peligreses y nada más lo acabas. Pero con la condición de que si canta el gallo, pues ya chingo a su madre, ¿no? Si acaba la, la iglesia y el otro güey, sí, sí, sí, sobre, sí me la acabo, sí me la chingo. Eh, y pues obviamente el diablo empezó a trabajar eh, y el otro güey entrenó a un gallo para que cantara mucho antes de que saliera el sol. Y obviamente engañaron al diablo, como muchas de las... Eh, de los... Um, mitos, ¿no? De las leyenditas que se cuenta y la capilla se quedó allá. Curiosamente esa capilla nunca se le ha podido terminar y de los tres intentos que se tuvo, tres, cuatro intentos que se tuvo, se cayó el, el techo. Entonces, pues queda como la anécdota, queda todo eso. ¿Que no pegó la baba de nopal? No, no pegó la baba. No, de hecho, la baba de nopal la utilizaban como abrillantador. De hecho, el templo de Santo Domingo de Guzmán, cuando fue la restauración, al momento de resanar las paredes, de andar repillando las paredes, se le hacía esa mezcla con baba de nopal. Por eso queda brillantito y todo ese pedo. Mm. Es, es, es, es así, pues, es, es, se utiliza para esas chastras. Yo pensé que la baba de nopal era para pegar. Sí, también, mezclándolo con otras cuantas cosas. Ya ves, entonces, ¿por qué estás diciendo, es que brillanta? Pues es que también abrillanta. Pues hubieras dicho, también abrillanta. Saludos a Juanito, uno de mis amigos más babosos. No tiene nada que ver, pero ahorita con el nopal me acordé. Ah. <ríe> bueno. Entonces, um, pues sí, cuando encuentran a Guerrero, no mames hasta cuando nos saltamos de los temas, cuando encuentran a Guerrero, uh, últimamente en las últimas eh, noticias que se ha dado es de que tal vez ni siquiera lo fusilaron al güey, porque no hay eh, detalles concretos de su fusilamiento. O sea, fue Maléfica, básicamente. Ajá. ¿Sí era Maléfica la que se convertía en cuervo? Ah, no, era su cuate, ¿no? Sí, el, el, tenía un cuervito. Ajá. Era cuate de maléfica. Merlín male tenía un cuervito. Maléfica y te no, voy. Un, es un búho. Un búho, Arquímedes. <ríe> maléfica y te voy, perra. <ríe> uh -huh. Y sea como sea la batalla de maléfica, de, de, de, <ríe> de Merlín maléfica. con Madame Mim, estaba mucho mejor que Harry Potter contra el pinche señor oscuro. 100%. ¿Te callas? <ríe> es que no mames, como se murió el pinche bol de Ya, te maté. Hacerles ah, polvito. Pues o igual quedó. y fue Thanos. O sea, puto. Puede ser. Cha, cha, cha. No, si convivieran en el mismo universo estaría con madre. Puede ser. Cha, cha, cha. Bueno, ya podemos leer comentarios. Sí, claro, claro, claro. Dice que hice el carranza. Cosa curiosa, mi papá murió en octubre y dejó muchísima ropa. Unas semanas después, yo necesitaba un traje formal y el mío no estaba en condiciones. Mi mamá me dijo que me probara uno de unos que él tenía. Mi papá era más chaparrito y gordo que yo, así que me, me probé la ropa solo por educación y sorpresa todo me quedó perfecto. Ay, güey Este, a ver ¿Qué, yo ¿Qué? Estoy buscando, eh Por cierto, un, un saludito A Estrellarse de Vargas que fue su cumpleaños ayer? Sí, este, dijo que sí lo podíamos felicitar y, fel eh, ah, La ha estado pasando un poquito mal Uy. Y Estrella Bebé Para cuando escuches este Audio en el YouTube Y llegues a este punto después de que hora y media tarde el tío Dan ya se cayó. este Quiero desearte un feliz cumpleaños y desearte que a pesar de que hayas tenido como días muy oscuros y, y pues no la estés pasando bien al día y no te sientas anémicamente con ganas de hacer cosas, respira, date un tiempo, date tu espacio y adelante. O sea, todo... Es cuestión de tiempo y las heridas sanan no sé qué haya pasado, pero vas a estar mejor. En definitiva, recuerda que hay malos días, pero no malas vidas. Hay de todo y hay maneras muy bonitas de poder eh, reponerse. Es una de las cosas bien chingonas que tienen las cicatrices. Las cicatrices son efectivamente eh, mensajes y recuerdos de que fuiste más poderoso que eso que te hizo daño. Eso te habrá hecho daño, pero mira, se compuso dejó marca, pero también es un recuerdo de decir a huevo que pude y a lo mejor no tuviste un cumpleaños perfecto o como lo hayas idealizado, hay más cumpleaños que vienen, tienes a tu familia, tienes a tu nena y pues ya habrá tiempo de festejar y el cumpleaños solamente es una fecha y el festejar estar con la familia es siempre Imagínate, yo me la pasé solo junto con la tía Clau en mi cumpleaños y, mi mamá. y con tu mamá y comimos camarones. Qué ganas de ver a mis compas y todo ese pedo. Pero pues, ni pedo. Estábamos a media pandemia y todo eso. Y, insisto, hay veces que van a venir años feos. Todo tranquilo. Vienen cosas más chidas. Y también en dado caso de que estés en el suelo. Recuerda que una de las cosas bonitas de estar en el suelo. Y de estar en el fondo. Es de que... Pues solamente queda ir para arriba. Es... Eh, lo bonito. Que... Tienes la oportunidad de darte cuenta de muchas cosas, entender muchas cosas, valorar muchas cosas. Pero dentro de las mismas circunstancias que se van dando, es de que te das cuenta que cada día estás haciendo algo por ti. Por pequeñas que sean las cosas, por pequeñas que sean las, lo, los pasitos que vas dando, es uno a la vez. Y a veces sientes que tal vez no avanzaste tanto en el día, a veces te sientes un poquito frustrado o ¿no? al momento de que tratas de avanzar porque quizás solamente diste un paso, pero diste uno, no retrocediste, avanzaste. Eh, lo mismo pasa con las líneas, cuando haces un dibujo, tal vez sea una, una raya, pero sin esa raya no se está completo el dibujo. Entonces, eh, no demerites el esfuerzo que estás haciendo, al contrario, felicítate, date un tiempo, eh, perdónate en algunas cuantas cosas de no creer a veces en ti, al contrario, cree en ti, vas a ver que vas a poder sobrevivir con todo eso, y es, es, es algo muy chido que poco a poco te darás cuenta de que creyendo en ti, confiando en ti y dándote cuenta de que tal vez no todas las cosas son malas, vas a, a poder aperturarte a un panorama un poquito más amplio, a veces hay que detenerse un poquito, respirar, eh, darse un aliviana tantito, tranquilito, cualquier cosa, ¿no?, Ver eh, las, eh, las estrellas, ver las nubes, eh, cualquier cosa, mantener la mente totalmente en blanco Porque a veces te grita tanto la mente que no tienes tiempo como para poder eh, pensar de manera un poquito más fría todo esto eh, Y lo que necesitas es relajarte un poquito, descansar, poner pausa Y el que pongas pausa no es malo, detenerte completamente lo es Pero poner pausa para recargar fuerzas es algo correcto, es algo bueno es necesario en muchos casos, tú vas a poder, eres fuerte, nomás no te has dado cuenta del todo. Y para también quien la esté pasando mal por, por estos sitios, hemos de decirles que también ustedes son fuertes, cabrones. No no, no tienen ni idea de cómo ya son eh, a veces mejores que la, la, la versión anterior de ustedes. no A veces uno da por hecho de que estamos mal, ¿no? Al contrario, que la estamos hemos estado cagando, pero cada vez que la cagamos entendemos cómo la hemos cagado. Y cuando nos vuelva a suceder la misma situación nos damos cuenta o entendemos que ya no lo vamos a cagar igual porque ya pasamos por esa misma situación. Por ejemplo, yo me acuerdo que veía el fuego y decía, ah, huevo, esa madre se ve bien pinche bonita, no fue hasta que le metí el pinche dedo que me quemé. Pero ahora sí, si me vuelvo a quemar es por decisión propia porque ya entendí hasta dónde calienta y hasta dónde quema. Lo mismo con ustedes. Ustedes eh, a veces eh, se sentirán ofuscados, pero créanme... Hay, hay alguien orgulloso de, de ustedes y aunque tal vez no sea mucho, eh, para nosotros estamos sí orgullosos de ustedes porque sea como sea salen, tienen el valor, tienen las ganas, tienen el coraje de poder salir, a veces creyendo que no que no que no pueden y sin embargo siguen estando ahí. Un superhéroe no, no, no solamente es aquel que tiene superpoderes sino al contrario, es aquel que a pesar de... Entender que tiene debilidades, de que tiene mucho que perder, sigue todavía con el ánimo y con el ímpetu de poder seguir adelante y muchos de ustedes lo son, sea grande el, el, lo, lo que tengan que afrontar, sea chico, son cositas que van haciendo y forjándose ustedes mismos, ustedes tranquilos, va a pasar todo esto, va a pasar, o sea, aquello que está sucediendo va a pasar. Van a sobrevivir a eso, van a poder eh, verlo después en retrospectiva Y lo van a ver con una sonrisa decir, a huevo, pude con esto Entonces, momento eh, reflexivo, pero pueden con esto, son chingones, los queremos un chingo Toñito es quien pelas A huevo, Toñito es quien pelas o dos manos <risa> ¿Y saben qué? Chispita existe, chispita es amor Chispita existe, chispita es amor, chispita vive en sus corazones, tu <risa> bebé, bueno, Qué bonito. Este, siguiendo, bueno, voy a seguir leyendo los comentarios. Eh, leí, este leí, Dice Ana Ugarte, dice, también hay una leyenda que dice que no te cortes las uñas antes de dormir porque no irás al funeral de tus padres, pero porque morirás primero que ellos. Ay, güey. O sea, si me, si me corto las uñas de noche, ¿me voy a morir antes que mis jefes? Ajá. Verga. Este, voy por mi corta uñas porque <risa> no quiero ver morir a mis papás. Permiso. Ay, es, es, es como la parte natural. Es, es horrible, sobre todo cuando trabajas en, en cositas de salud, es horrendo porque, pues, a veces tienes la mala fortuna de darte cuenta de que, pues, el orden natural no se obedece siempre. Pero, pues, hay que cortarse las uñas, según esto. Takashi Russell dice, nosotros tenemos guardada, guardada casi toda la ropa, la ropita de mi abuelita, porque ella nos pidió antes de morir que no quería que se regalara su ropa, de vez en cuando abrimos la caja donde está y aún huele a ella. ¡Qué bonito! Yo, bueno, eh, no sé, o sea, yo tal vez sí sacaría como un poquito, uh -huh. y ya nada más te queda, yo me quedaría como con las prendas más significativas o que más se ponía la persona. O sea, si yo me muero, es así como que, ¡a la chingada los dinosaurios! Dije ropa, estamos hablando de ropa. Ah, sí, pero pues obviamente cuando una persona fallece, pues, se quedan un chingo de cosas, ¿no? En este caso, pues, Ya vamos a ver. Mis, mis dinos van a estar este en una... van a terminar con sobrinos. No, me costó un chingo ese. La ropa de mi abuelito, unas las quemaron y otras se las quedó mi primo y las regalaron. No, su, no se supone que lo mejor es, es quemarla. Pues yo digo que normal, ¿no? O sea... Es que también eh, se pudiera decir que depende mucho de cómo cómo se haya suscitado. O sea, por ejemplo, hay un compa que me decía, wey, muertes trágicas, de preferencia, todo, sácalo, ¿no? No te quedas nada con eso. Pero si son muertes tranquilas, al contrario, es bonito andar utilizando una prenda que le perteneció a una persona que, que tú quisiste un chingo. De hecho, no me acuerdo en qué página o qué onda, pero en internet sacaron como una nota... Este, de alguien que hacía ropa con tela de familiares fallecidos, bueno o sea uh -huh. iban así como una costurera y es así como de, ah quiero que me hagas con estas prendas unas almohadas porque las voy a repartir y o sea ya por ejemplo si mi abuela, si hubieran hecho eso con mi abuela uh -huh. me hubiera tocado una prenda con, es, este, específica de mi abuela pero hecha almohada mm, no está mal, o sea, no, está es bonito, es, es bonito. ¿Hay, hay quien también hace peluches con eso y hay quien está más creepy como el que apareció en Shark Tank Ah, que no, es de, no, no, así sí, de, bien. con un pedazo de tu familiar te hacemos un collar, un dije, un pedo así. ¿Qué era? ¿Cabello, creo? Eh, con cualquier tipo de cosa, o sea, con cabello, dientes, huesitos, cenizas. Verga. <risa> cenizas creepy. y huesitos es lo mismo. No, bueno, sí, sí. Dice, no recuerdo dónde leí que dicen que tampoco es bueno dejar platos encima de la mesa sucios, al igual que los platos sin lavar en el fregadero. Porque es invitar a los muertos a quedarse a comer y como no pueden comer las obras pasan contigo a absorberte el alma. Verga. Eh, eso suena como una excusa perfecta que dio una señora así como que, mira pendejo, tienes que lavar tus trastes. Sí, porque miren, <risa> yo he dejado trastes y miren, mi alma está completa. Sí, pero entonces, <risa> es, haz de cuenta, en el trayecto de la, de la cocina para el pinche cuarto estoy en medio. Entonces sí, <risa> <risa> si dejas un chingo de trastes Ay, ahí. hasta para llevar contigo. Los muertos llegan así como que, mira nada más ese pinche chuletón. <risa> Y se me trabó mi coso este entonces no sé si quieras leer comentarios de ahí. Eh, pues por ahí Adriana nos dice que puta pura pinche prohibición, que si echar pata sí sería correcto, de hecho si echas pata en la noche hay la posibilidad de no hacer, no, hay mucha gente que dice que no hagas eso, que no riegas tus plantas de noche también. También, pues sí, es cuando cae el sol y es así de, güey, pues es cuando mejor les cae el agua a las plantitas. Se quedan un poquito más hidrataditos. No sé, la, la gente tiene como diferentes eh, cositas. Que van a decir que no duermos de noche. No, no, no, no, no, no. Oh, por Dios, ahí estaríamos en problemas. Sí, a la chica. <risa> yep. Yeah. Dice, uh, yo quiero que mis cenizas las pongan en un reloj de arena. <risa> Dando de vueltas. ¡Pru, pru! Sí. Déjenme descansar, chingados. Se ¿Sí? por eso es mucho el reloj de arenas. Me tapo. ¿Las, las cenizas cuando te las dan, porque mucha gente tiene esa, esa idea de que cuando te dan las cenizas de tu familiar, eh, es totalmente cenicita Es como la Finita. ceniza de un cigarro. Sí, fina. súper fina. Y no, huevos. Cuando te entregan las cenizas, eh, pues obviamente eh, después de que meten. Bueno, cuando meten un cuerpo. Eh, spoiler. Si a ustedes los van a cremar, la, el, el ataúd que costó un chingo de lana, eh, no lo van a quemar con todo el ataúd. El ataúd eh, se queda normalmente en la funeraria y lo vuelven a reutilizar. Dato eh, innecesario, pero pues tal vez su familiar esté siendo enterrado o siendo velado en un ataúd que previamente tuvo otra persona. este Obviamente te quitan de todo ello, te quitan algunas cuantas cositas que posiblemente no se vayan a... Eh, obviamente eh, quemar bien, quitan prendas en muchos casos, siempre y cuando no sean de algodón o nada más sean prendas representativas, se quitan, obviamente todo eso se tira, se pasa directamente al horno, lo, lo sostienen en, el, en toda esa parte de allá, después de un muy buen rato, estando en el horno, te sacan y eh, queda la osamenta, entonces esa osamenta pasa a una trituradora. Algunas veces las trituradoras que se tienen sí son muy fuertes para triturar dientes, triturar huesitos, pero muchas veces es una pinche cajita que, que es para este, que la pones y tiene una pinche manivela nada más y con la manivela le estás dando, dando, dando, hasta que se te hinche o hasta que sientas que ya está lo suficientemente eh, rotito los huesos y ya lo entregas, como normalmente no son de esas cosas que andan diciendo a ver qué tan fino está esta madre, a ver qué, qué tan está el pinche polvo de esto. Eh, pues te lo dan Y tú pues obviamente ya no abres a tu familiar Ya no, no, no andas ni ni nada, A menos que seas un pinche coco Pero uh, no, no es fino O sea, si tú sacas la, la, las cenizas Y las pones en tu mano y las pasas con la otra mano Vas a notar un chingo de huesitos Vas a notar un chingo de cositas Entonces en un reloj de arena Tendrías que triturarlo, súper triturarlo Para poder tenerlo así este, Por ejemplo, otra creencia extraña Que eh, oí Cuando falleció mi tío a mi mamá le dijeron que le echara una, otra eh, muda de ropa y tenis y todo eso, que porque le iba a necesitar para el viaje. Y es así, de, no mames, mamá, no estés ahí. No, no creas pendejadas, o sea, sé que es una creencia, pero es así como de, güey, no mames. Sí, no, y aparte. <risa> o sea, es así como de, ya llevas cuatro familiares enterrados y no ha pasado nada al respecto, o sea, es así como de, no lo ocupa, güey, ya está muerto. O sea, de, de, sonando de, de, muy cruelmente, es así de no aunque lo necesita aunque hasta la fecha sigue habiendo gente que le eh, bueno sí me, me tocó algunos este um, algunos servicios funerarios donde a las personas se les seguía poniendo monedas en los ojos y eso pues, se supone que es para el barcaronte que una vez que llegas del otro lado para que tengas cambio para este dar al barcaronte entonces en carnal pásame del otro lado del río es la, la ya hace un chingo de tiempo y ni siquiera es en esta parte del mundo pero imagínate que si pues, sí existe algún barcaronte por acá pero que sea de una pecera o si es un pinche río que se una trajinera. O estaría con mal hacer algo de eso. De hecho, Quintero tenía unas trajineras, bueno, unas, unos barcarontes bien bonitos. La, la, unas sí, sí, era Quintero. Eh, me, quedo, me quedé pensando así de no era Quintero. No, sí, sí, si era es Quintero. Quintero. Es que lo estaba confundiendo con Clement, pero no te iba a decir nada. No, no, no, no Quintero Entonces, eh, sí es Quintero. Unos barcarontes con bubas. Sí. De su personaje, bubas tan preciosas. Muchas de las de las sí, imágenes. Sí, de hecho son postales. Este, no sé si todavía las maneja? Habrá que preguntarle. Este, yep. ver si, si es que todavía tienes manejo unas cosas bien chingonas, pero sí me imagino una trajinera que te pase del otro lado, como para crearle ahí alguna historia, una historia bonita. Dice Keiser Carranza, por cierto, Maigo, ¿me puedes aclarar una duda? En la turpa de, de la madre de Monterrey, cuando hacían el, el deliciosa dijiste que bajaron las de Carranza, ¿puedes explicar esa expresión? Yo me he apellido así y no quiero que me bajen nada. <risa> <risa> uh -huh. uh, mira. Ese es un chiste local que surgió cuando estábamos en el semefo. Mira, cuando llegas al semefo, normalmente te llegan un chingo de personas porque se suscitó algún crimen, casi en su mayoría, o fueron algunas muertes que no tocaron hospital, por lo tanto al momento de que eh, una persona muere fuera de un hospital, a menos que tenga algún proceso crónico, uh, alguna afección cardíaca, ya tenga mucha edad o todo eso, se tiene que hacer la necropsia de ley. Eh... Eso es normal. Llega un médico legista checa todo ese pedo y los manda con todo eso. En el proceso en el cual llega el cuerpo, todo eso, se comienzan a lavar los cuerpos, se comienzan a checar, a verificar y todo ese desmadrito. ¿Tienes idea de la cantidad de cuerpos diferentes que llegan con diferentes cosas? Por ejemplo, en alguna ocasión dije que nos llegó una persona que tenía el vello púbico lacio. O a algunas personas que, por ejemplo, llegó una, una señora que tenía unas personas que medían más o menos como 8 centímetros. Entonces, ah, dentro de todo eso surgió alguien que llegó, que tenía el vello público increíblemente largo. Y no sé si te acuerdas de un, un, eh, un presidente de México que se llamaba Carranza, que tenía pedos con el pinche este Centauro del Norte. Entonces, Carranza tenía la barba muy larga. Entonces, eh, la expresión de eh, bajó a saludar a Carranza... Pues ya te imaginarás de dónde es. <risa> y es por eso que, que salió todo eso. Pero me di cuenta después de que también hay otras personas que lo utilizan con el mismo contexto. Pero al menos a ellos no les tocó ver a alguien que tuviera eso. O sea, si te pudiera trenzarlas, así a las de Jack Sparrow. Sí, bueno. Dice yo, Silva. <risa> Conmigo, que hagan lo que quieran. Aún así les voy a jalar las patas y dejarles mensajes en las ventanas empañadas. Por cierto, hablando de entierros y todo eso, ahora que me dio la depresión, este jugaba con mi hermana diciéndole así como de ah pues si me llego a morir este no gastes en funeral ni en caja de ataúd ni ni en este ni en el panteón, a mí entiérrame aquí en el pa aquí en el parque de enfrente, busca el árbol más pinche frondoso, me, me haces este cenizas y ahí güey, o sea, ni me vayas a poner una pinche cruz ni nada, así que nadie se entere que estoy ahí. Y es así de, mira, varo ahorrado. Chingón. No, se me van a enterrar, a mí ponen unas pinches nopaleras. De al rato van a ver dos pinches enamoraditos ahí en mi árbol, No, que chingadas, <risa> Y te diría que un maguey, pero no. Llegaría un chico La de pinche bien maguey! Tu nombre. Exacto. Junto al mío. Entre <risa> las atos. ¿Qué más dicen? Dice Débora Milanesas. Yo solo quiero que me sí. entierren sin ataúd, como como mucho una manta, y, o así me meten en una caja. Que no esté barnizada ah, y, cuando, y, que me, y que no me embalsamen. La idea es descomponerse rápido. Eh, curiosamente, a raíz de que toda la comida que estamos chingándonos ya es muy procesada y cada una de ella tiene conservadores, eh, los cuerpos duran más antes de putrefactarse. Se les queda un chingo de conservadores al cuerpo y se han hecho estudios en los cuales el tiempo de putrefacción es un poquito mayor. O sea, por todas las mierdas que andamos consumiendo. Nos ha afectado a tal nivel que nosotros también estamos por dentro con conservadores. Este, de hecho, hay unos ataúdes de cartón. No me acuerdo si aquí los vendieron uh -huh. o no sé. Pero, por ejemplo, cuando mandaron a mi tío, eh, venía en un ataúd de cartón. Bueno, para traslados eh, internacionales, sí. Porque uh -huh. eh, algunas maderas están protegidas. Hay algunas maderas que no se pueden trasladar de un país a otro. Entonces, pues, lo más viable es cartón. Ok, dice... Perdón. Elizabeth Felipe, yo quiero que me entierren envuelta solo con la mortaja, no fui sexy en la vida, pero, pero quiero hacerlo quiero en la muerte. <risa> si a mí me pasa eso mismo, me van a ver como el capítulo de Homero Simpson donde se cae, así como aquí podemos ver al Daniel que <risa> fue enterrado en la manta que le daba poderes sexuales. Eh, Adriel Flores dice, yo quiero que cuando me entierren lo hagan mirando hacia el norte como los judíos, no porque lo sea, sino para molestarlos. Ok, a mí, no, a mí me gustaría que me que usaran los minerales de mi cuerpo después de morir para sembrar plantas Creo que desde 2019 está, están con esa iniciativa Órale, eso está súper chido Dice... Muy chido. Eso está muy padre Dice Ivory, eh, dice Armando, dice Necesito buscar eso o, o, o como cráneo en las iglesias, como en las iglesias de huesos o algo así O sea que como en Italia o pues, uh -huh. en París que están así como... Las catacumbas. Apiladas. Las catacumbas, eso. Este, a mí me encantaría hacer fertilizante para plantas como antes de ser enterrada en alguna parcela o me gustaría hacer alimento de peces. No me acuerdo en dónde, creo que en la India o algo así, que les le dan este a los muertos este a los cuervos o algo así. Para que se lleven su espíritu y ese pedo. Uh, sí, hay, hay una parte donde se le hacen cortes. No me acuerdo dónde es. Básicamente los destazan y ese así de cómanselo. Sí, hay, hay, hay un funeral que está bien chido. Que hacen no su, está está chido, está como sea, bien es, raro. Regresa a la naturaleza por lo suyo. Sí, pero está bien raro. Ya, Básicamente, hay, a ver, tú me darías de comer a los cuervos. Bueno, a los, este, no son cuervos, son... Buitres. Buitres, eso. Es que, pues, para ellos se representa todo eso. También están aquellos que dejaban a sus muertos en, en, en las eh, montañas. Ahí dejaban colgados a sus muertos para que pasara exactamente lo mismo. Pero es gran parte de, la, de las tradiciones de ellos. Por ejemplo, si es que llega un japonés para acá y nos ve comiendo chapulines, nosotros decimos, ya guapo, chapulines. O este o nos ven que de repente tenemos un pinche mezcal y dentro hay un puto gusano y es como, ches, güeyes raros. Lo mismo nosotros con, con ellos. O como también esa parte de India donde... Tienen a sus muertos en su casa y básicamente los tienen en su cuarto uh -huh. y les dejan comida. Y no, chisteos. y cada, hay cada cierto tiempo que los, los desentierran y los vuelven a vestir. Ese es otro lado. es otro lado también. Y hay una parte en la India que okay. no, la, no, la no, prohibieron. Que... Creo que es lo mismo, pero creo que los tienen en su casa hasta que tengan para darle un funeral digno. Porque es una uh -huh. fiesta grande que, que tienen que dar de comer a no sé creo que todo el pueblo o alguna sí. mamada así. Sí no y aparte también en India eh, ya se hizo la prohibición directa de hacer una de las tradiciones que era agarrar a su familiar y dejarlo en el río. Lo dejaban en el río y se putrefactaba y todo eso pero mismo río que era de donde también obtenían agua para beber. No mames señores. Er, er, er, eran cosas. básicamente se están cagando en la en el agua que se están tomando. Sí no. No mamen. Este Dice Nayeli En mi caso yo no sé si fue sueño Pero pude ver por última vez a mi abuelo Era una enorme sombra Y había neblina en mi cuarto Solo que no podía hablar Pero literalmente lo hacía interiormente Parecía todo tan real que volví a abrir los ojos Y por eso pensé que era un sueño Aunque pregunté a mis padres Si alguien de ellos entró a mi cuarto Y me dijeron que no Ay, ay, ay eh, dice que Kaiser Carranza: Me acordé de Homero Simpson cuando toma el empleo de la muerte, le piden que entregue a March y la libra entregando una mortaja con el cuerpo de la cuñada gorda Selma. <risa> Estoy muy viejo y soy muy rico para esto. Panecito atómico: el panecito con un este un casquito. Este, dice: Yo quiero que mis cenizas las arrojen al canal de Xochimilco para espantar a los turistas que contaminan los canales. <risa> está o sea, está muy creepy también pero desgraciadamente sucedió este hay una peli, uno, una serie que se llamó cómo se llama la de que es con esta Ludwig Capaleta y todo eso hay una ma, escena madre solo, ma, madre, madre solo y dos madre solo y dos este, hay una escena porque la Clau se, se puso a ver la serie pues me culpa a mis papás yo, yo la, la veía cuando desayunaba <coughs> pues, porque desayunamos obviamente en el mismo lugar está la tele entonces uh, hay una parte hay una escena donde una de las chamacas salta de una trajinera a otra y lo hace así, bien sobres, así, pam, pam, salta. Pero le dije, no mames, a raíz de que el chavo este que se pasó de una trajinera, vez que se cayó en el, en el... Y se murió. En el agua y nunca lo pudieron sacar. Digo, no mames, la cantidad de gente que debió haber estado tras la, la, la actriz, ¿no? Al momento de que hiciera eso por cualquier cosa. Al, al momento de filmar eso. Yo no, bueno, que... pero están así como al tanto de lo que están haciendo. Ah, ¿no? sí, de, de, tres pinches buzos allá abajo así. de oh, No, no te caigas, no te caigas, no te <risa> caigas. Dice... Yo no quiero que me den de comer cuando yo me muera, que se me hace muy pesado eso de andar triste porque se murió algún ser amado y todavía andan con el pendiente de hacer de comer para dar en la parada de cruz y los nueve días. Uy, muchacho, allá en Oaxaca eso es un ritualazo que dura siete días y luego catorce y luego eh, el mes, luego los tres meses, luego cabo de año y así se le llevan. Pero está con madre, porque... Eh, <tose> Haz de cuenta toda la música que a ti te gustaba, evidentemente de banda. O la que pueda tocar la banda. Allí están tocando las dos. Sea, si a ti te gustaba, no sé... Uh, pues chingue su madre alguna de, de Miranda. Don Miranda. Y la banda tiene que tocarla. es el solo de Lolo. Pues con la tuba. Eh, <tose> oh, bueno. Tienen que tocarla ya. Y, y la gente llega, pero llega a ayudarte. O sea, no, no solamente es pedo de, de la familia, del, del deudo, del... del la persona que falleció, sino la banda se junta y te echa la mano, te ¿Cómo, apoya? ¿cómo se dice otra forma de decir que, está, que murió, que falleció? Murió, falleció, colgó los tenis, no, chingó a su madre, no, no. sé. ¿cómo, cómo y, es que es como una forma este, de función. No, algo parecido a de función, pero es como algo súper propio. Ah... Uh, Madre ese chingo, no sé. Ay, bueno, luego hago aparte. Este, es una conversación muy importante el qué hacer con tu cuerpo cuando mueras. Eh, detesto la idea de que mi cuerpo sea exhibido para que la gente vaya a verme como si fuera una atracción de circo. A mí que me metan directo al horno. <risa> Dice Débora. Oh, pollo el pollo feliz, órale, güey. Okay. Yo no quiero que me entierren, quiero que mis huesos los hagan pipas. Oye, ese estaría como cagado. Es así de, ¿quieres he un poco de motar? en la pipa de la tía? la pipa de la tía, no mames. Es que le da un sabor original. Saca la pipa de la tía, güey. Estaba por ti. Estaba no, como, como, ahorita viendo. Antes de la que dejó pendeja para ti Navidad. No manches, ahorita como la de WandaVision es así como de, papá, ¿quién es él? Es el, es el, es el el tío, <risa> el tío Mecos. El tío Mecos. El tío Mecos. Mi papá se volvió muy el ecologista y, y quiso un ataúd ecológico hasta que supo que era de cartón, ya no lo quiso porque dijo que se iba a sentir hamster. Pártelo <risa> <risa> una ruedita para que ya se complemente. <risa> Mira, si yo en algún momento muero y de hecho hice un estado al respecto de ello, si yo en algún momento muero, pues me chido y pónganme en uno de esos pinches brincolines, en de esos castillitos inflables, uh -huh. y pónganme ahí mientras la gente está saltando ahí junto conmigo, entonces yo voy a andar brincando de un pinche lado a otro. Pom, pom, pom, mientras la gente ahí está presentando sus respetos para, para mí. Y cuando me vayan a bajar al, al pinche hoyo, pues por favor pongan la música de Tetris. Ah. <ríe> ¿El oxiso. Lo, no, es otra forma como el caído o algo así. El otsizo. El otsizo. El eh, Yo sí me dejaba comer por mis gatos. Yo no sé si mis gatos me comerían si es que me muriera aquí en el departamento <risa> sin ti. O sea, ejemplo. Just yo gato. creo que no. No, contigo no. no definitivamente Primero no. se moren conmigo mis bebés. <risa> Quiero que me entierren junto con el puto Blackie. <risa> Dice, eso me recuerda que existe una empresa que se dedica a convertir ataúdes en muebles para así estar preparados, posdata, yo solo quiero ser cremado. Pues sí. Bueno, ya cuando les digamos que tiene, se tiene que utilizar determinado tubo que se mete por determinada parte pudenda, nada, se mete por determinados orificios para que no expelan gases eh, en pleno eh, velorio, pues, pues es una chachara pues, medianamente larguita que se va metiendo ahí para que pues no salgan gases por otro sitio y no espanta a la gente, porque sí me tocó en algunas ocasiones, algunos servicios que estaban muy mal hechos, que de repente estaban aquí echando el rezo, ya sabes, aquí la, las beatas de la diócesis, y de repente el muerto se pedorreaba. Delicioso. Este Dice Mónica Galmich, busquen el osario de Setlek. Es una capilla católica y todos los adornos están hechos de hueso. Está, están preciosas y sería bellísima formar parte de una iglesia así. Acá había tradición de fotografiarse con los muertitos. Ah, yo quiero fotografías de esas, pero no manchen, están bien perrasmente caras. Ah, y... que sí es finado. Finado. El término. Ah, sí, el, el finado. finado. O sea, Ajá. que se murió. ya que tuvo fin. Sí. Finado. La familia del finado. <risa> este, sí, exacto, esa era la palabra que estaba buscando. Este, acá la tradición es de fotografiar, fotografiarse con el muertito. ¿Qué creen? Que creo que esa tradición como que tomó más peso aquí en México que en otro país. Estuvo bien raro porque... O sea, en otro país fue así como, ay, qué raro, y o sea, sí hubo fotos y todo eso, pero fue así como de, no. No. Pero aquí me México, a huevo, foto con mi muertito, sí que sí. Pues está más denso allá en Latinoamérica, ¿te acuerdas de unos eh, servicios que se aventaron para unos chavillos? Unos cholos que estaban así, que, que querían que sus familiares tuvieran ay, una posa así. De Colombia. No Ajá, más. que estaban eh, en una posición, aquí tirando aguas, pues, aquí tirando barrio y todo el wey, pedo. no mames, estás en mi pinche mesa, no estás en la cama, baboso. <ríe> pinche blaqui. <ríe> este. Sí, wey, ¿qué <ríe> para que no sepa Blacky tiró el celular de la clave Pero le eh, alcanza a agarrar. Sí, le a agarrar. No, y aparte pusieron uno un, un, encima de una moto, ¿no? Sí, no ah, Había otro... Te... Ajá, un, un... Es como si yo te dijera, ponme en un sillón así, reclin... no reclinable, pero de esos que son como chonchos, y ponme como 30 gatos a mi alrededor. Soy capaz de hacerlo. Y un gato aquí mordiéndome el óvulo de la oreja. El óvulo de la oreja. Como pinche chicle, ¿no? Cada cinco minutos sale una pinche grabación de chispita, existe mientras te vas moviendo. Y otro lamiéndome la boca, ¿no? Así como de, ¿qué tienes en la boca? Sí, no. no. Y otro gato jugando con mi cabello, así como de, ¡ah, no no mames! Ay, chicle, no mames. Ay, huevo! Dice, hay una película muy bonita que trata sobre cómo preparan a los muertos en Japón. Se llama, si no mal me equivoco, Violines en el Viento. Violines en el Viento, habrá que buscarla. Creo que me suena el nombre. A menos que te acuerdes de Dos in the Wind y nada los por no, el güey que toca el no, no, no. la viola. Y, no, porque me acuerdo que la portada es un señor, creo que como en un monte, el cielo azul y el señor tocando el violín, pero okay. eh, no sé, de ahí díganme. Eh, los hindúes son así, todo lo echan al río Ganges, así que si te bañas en ese río puedes encontrarte con los restos de cadáver. Dice Tía Clo ¿quieren las fotos originales o te conformas con un libro recopilatorio? Te dice Dalmita, la de los besuaves. Ay, que no por lo... cierto, muchas felicidades, Almita Este, espera, espera Es que estoy eh, alineando mis, mis pensamientos. Al el loading, precio. loading, Ajá. loading Estas son las bañanitas Que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños No hoy, eh, Por no ser tu cumpleaños el día de hoy Te las cantamos así Despierta, Dalma, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los carillos pa. cantan. La luna ya se metió. Yeah. Y a mí me cantó así, entonces, siéntate privilegiada. Mira qué bonito color de tiene, no, rojo tiene, no el micrófono, sino tú. Te pasaste roja. Porque soy una ridícula. ¿verdad? Ay, qué bonito. No, de verdad, muchas felicidades, Dalma. También es... te mandamos muchos abracitos y, y, y, y, y, y amor. Sí, sí, sí. Y espero que haya llegado mi. mi, mi ¿Qué era? Mi acta Un, de. Mi certificado de adopción. Mi, mi certificado de adopción. Por favor, mándame <risa> mi agüita. Mi, mi agüita, por favor. <risa> o sea, me agua se muere de, de deshidratación. De <risa> deshidratación. <risa> Sí. Dice Eduardo Sánchez, no recuerdo dónde es, pero hay un lugar donde los muertos los llevan a un tipo de coliseo romano y ahí los dejan a la interperio Inter, No, es que dice aquí, Interperie. Ajá. Pero para que las aves se las coman porque está prohibido contaminar el agua de la tierra e incluso el fuego. ¡Wow! Amigos, todos saben un chingo de cosas y no... O sea, no manchen, o sea, saben, sabemos un chingo de datos, deberíamos de sacar así como de los datos que no sabías hechos este, recopilados por los tupi babies. Para ir a cagar. Para ir a cagar. <risa> sí. <risa> Estaremos hecho, muchísimo. Uh, uh, un saludo a Sergio Neri, quien se inventó esas ilustraciones de datos, de un librito que era para ir a cagar. Ah, sí. Sí. Saludos Neri, mucho amor. <risa> <risa> Del amor que te das tú. <risa> Si alguien ha visto la, la, la tuya en vinagre, el, el webcomic entenderá mucho. Sí. Leí que un lugar hace un diamante con tus cenizas para que lo traigas en un anillo o en un dije. Sí, de hecho, estos chavos que hicieron de, de Shark Tank, creo que también hacían eso. Este, hacer diamantes con las cenizas y todo eso. No importa qué hagan cuando mueran, pero mi epitafio tiene que ser murió, por, murió como vivo. Siendo un imbécil. <risa> el mío seguramente va a decir, lo atropelló un burro. Nada más. <risa> dice, en Oaxaca te mueres y te hacen fiesta más grande que los cumpleaños. Sí, final yep, Dice, Fina ah, ya me estaban ayudando con lo de las palabras. Y si al muerto le gustaba el heavy metal. Imagínate algo de heavy metal en, en, este, en banda. No, mames, me imagino algo de Sepultura, de Pantera, de Megadeth, de cualquiera de esas cosas. Estaría banda. muy cagado la de November, November Rain con banda. Pues, estaría bien de Amigos, eso. si alguien conoce a alguna banda que quiera inter, este, intentar hacer esa versión puta, estaría como súper contenta. No, mami, me, me imagino una chavita de las que les gusta eh, el K-pop, pero pues, era de, de por esos lares, imagínate. Ay, mira, no, que haya una k popper no sé, en lugares bien alejados de la mano de Dios. No, sé, tienes idea. Okay. Sí, son capaces Morra, que te gusta el K-pop y vives alejada de la mano de Dios Te invito a que vengas a mí y te presentes Y me mandes evidencia de eso <risa> <risa> Ya me imagino en mi funeral a la banda tocando rolas de Ramstein. <risa> es que sí, lo te mismo te con la tuve Te quiero Te quiero fruto Ay, y qué es, rico Yo estaba tocando la de Angel, pero sí, sí, está bien No sé cuál es la de Angel la puse como tres veces hace rato. Ay, no sé. O sea, es que me sé las canciones de Ramstein, pero no me las sé. Pero sería como un chiflito aquí más... Ah, ya. Esa. Pero ni siquiera me sé la letra. Pero sería con acordeoncito, con tuba. No, En el funeral celeste, donde los buitres se comen al muerto, se dice que si no se comen toda la carne de los huesos, hasta dejarlos limpios se consideran un mal presagio. Lo mismo cuando haces carnitas. Pues sí, funado. <risa> en el momento que la tía dijo ya ya no quiero que me entierren, yo no quiero que me entierren, que pensé que diría quiero que me la entierren. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. wow, wow. qué me sabes. <risa> dice que dice yo ya tengo dos opciones, o meten mis cenizas en tacatacas o, o los ponen en cohetes o luces de bengala. En todo caso, se los dan a, mi, a los sobrinos para que me den vuelo. Se den vuelo, digo. Ándale, ya te salió el, la K-pop -er de un lugarcito. Dice, alejado de la mano de Dios. Dice, aquí en mi rancho para tomar el camión tienes que caminar 20 minutos y esperar 40 para que pase. Ha sido más alejada de la mano de Dios. Ándale. Para que veas que, bueno, no sé si se este pero para que veas que la banda que le gusta el K-pop está en todos los lados. Así Hasta en el pinche Dead by Daylight, pero bueno, ya ni el perro. Sí. es que si el nuevo asesino de Dead by Day de, si sí me imagino que es, eh, es bueno, se supone que no sé si es, él es un K-pop o es, es un productor, pero lanza cuchillos entonces me imagino que cada vez que lo lanza es ¡Toma, toma, toma, toma, toma, Ajá. dice hay un canal que se llama eh, un canal en YouTube que se llama Ask uh, Amortician. Que okay. habla sobre la muerte, se lo recomiendo muchísimo, aclara muchas dudas y curiosamente me ha ayudado a perderle el miedo a la muerte. ¿Es la que nos recomendaron la vez pasada que habló de la Pascualidad, Bueno, solamente pregunto. Creo que sí, creo creo que sí. Si yo Espero. en algún momento muero, o sea, como casual, todos nos vamos a morir. Dice Jos, mi viejo siempre ha dicho que él quiere que su funeral sea más una fiesta quería o quiere que le llevemos una banda, pero de pueblo cuando estuvo cerca de ese momento, porque cáncer, sí empecé a pensar de dónde sacarla y cómo llevarla a la funeraria. Será raro, será raro, pero sí, así lo sigue queriendo y lo haré. Sí, digo, está bien como preguntar qué es lo que quieren, ¿no? Digo, para que, pues, estén, para que sea lo que les gusta. Sí. Porque, pues, obviamente habría cosas que pues, no te gusta ver después de muerto, ¿no? Sí, claro. Eh, a, ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El patate y directo a la tierra. <risa> eh, Eduardo te... Sánchez nos mandó 45. Ah, feliz. muchas gracias. Dice Maika Itami Montem, Cobeca. Dice: Llegó tarde, mi niquita estaba cazando una pucracha voladora. Y en el Tíbet hacen el entierro celestial que consiste con un monje tibetano. Te destace como retazo y muela tus huesitos para que los buitres te devoren. Es bastante ecológico. Además de que una chica, de que de chica le dije a mi papá que nos ahorráramos su entierro, que lo que quería. Ay, güey, se movió todo esto. Ya, no, amor, ese ya lo... Creo que ya lo leí, ¿no? Que te quería enterrar en el patio de su casa y le dijo a la gente que un, eh, que un día se fue y nunca volvió. Como dice la frase del proto de la película El Reino Prometido. Mi papá solo se rió, me meneó la cabeza. Hace 15 años puso concreto en su jardín. Ok. Este, le estoy ayudando a mi mamá a pagar un nicho, aunque ella ya pagó dos lugares, uno para mí. Uno para mí. Este, me preguntó si yo que yo no quería un nicho Y le dije, ¿para qué? Yo quiero que me cremen y que esparzan mis, mis cenizas donde sea ¿Para qué quiero estar en una vitrina? Pues quién sabe, uno nunca sabe Pues mira, si yo me muero Pues que me cremen, chinga su madre Y de, de lo que me cremen, agarra el 16% de mis cenizas Y verlas aventar al pinche sap Nada no, más faltaba eso Mira, ya llegué al comentario de Dalma sobre las fotos Mira, es que... Muchas veces fuimos a la lagunilla y yo siempre buscaba fotos. De hecho, tengo algunas que son curiosas, que encontré en Puebla. Y hay una muy muy muy extraña que encont Ajá, que encontré en Puebla, perdón. Es que los moquitos no me dejan pensar. este Que está muy, muy graciosa, bueno, está muy curiosa porque eh, son unas chicas tomando el té, pero pareciera que es como, como si estuvieran en una reunión de brujas está muy de huevos esa, esa foto sí. y a mí me da mucha curiosidad porque bueno yo estudio fotografía y también como que me gusta como encontrarle que las fotos te cuenten una historia ¿no? a, a lo mejor pues obviamente no real porque pues no conociste a las personas pero pues tú les puedes crear una historia. Sí, claro ¿no? y aparte por ejemplo los detallitos cuando te encuentras fotos que fueron este en plata ajá por sí, ejemplo su, la este la de la postal de, la de, bellas artes, de bellas artes de bellas artes de hecho esa foto una vez la subí a los, a las historias de Instagram eh, es cuando el estacionamiento de bellas artes estaba fuera o sea imagínense cuánto tiempo tiene eso o sea ya tiene un ratote y bueno o sea, a mí me gustaría tener las originales pero obviamente son carísimas o sea carísimas y pues obviamente pues, ya tienen dueño no sé yo a lo me O al menos de que tengas a alguien conocido en el medio de que le guste comprar chácharas o cosas viejas o algo, pues a lo mejor te las puede conseguir, pero sí, son como muy peleadas. Sí, no, Así que pues, con un libro está bien, pero pues, no es el, lo mismo, el, el, pero el, es así como de, es como el mismo sentimiento. Sí, no, y aparte, pues ahorita puedes ir a tomarle fotos y, sin pedo, ¿no? y quieres fotos de muertos, te compras el, el alarma o todas esas madres, pero eh, el hecho de que... Es que se ven... Se ven, artístico, ajá, se el, ve Artístico Se ve como muy artístico y como muy armonioso O sea, no se ve morboso Como las que vimos allá en ¿Te acuerdas? En Oaxaca En el Álvarez Bravo Hubo una mini exposición de eso pues Creo que fue la única vez que fuimos sí. sí Dice Elena Méndez Yo solo quiero que me cremen y que mis cenizas las ocupen Para sembrar un árbol de jacarandas Ay, oh, sí. qué bonito Aún sé eso pues de hecho las jacarandas y los cerezos fue son el intercambio mismos, este, que se hizo Japón y México, porque uh -huh. son panitas, de sea, son chingo. Son amiguis. Son amiguis. Eh, dice Dice Elisevat Felipe, esa es esa justamente ya ves la de la portada que te digo que del señor que está tocando un violín y uh -huh. con el cielo azul. El protagonista toca el chelo, pero termina trabajando en una funeraria en su pueblo natal. Ahora la quiero ver. <risa> Eduardo López nos mandó 33 estrellas. Muchas, Muchas gracias. gracias. ¿Qué cosas se le ocurren a la tía Clau? Órale, hasta mañana, servicio de mañanitas. Ahí también ya salió la segunda K-popper. Dice yo, yo soy K-popper y vivo en Oaxaca, en un pueblito perdido en la sierra. Amigas, no, era para, para dejar en ridículo al tío Danja, pero ya me dejaron, ya ya quedé. <risa> carita de payaso. <risa> Elenita, te mando un abrazote fuerte por allá. échame un pinche pan amarillo chingados pues, para celebrarlo. ¿no? ¿Quién es Elenita? Eh, Elena Méndez. Ah, ya. Un pan de yema. Pan de yemito, pan amarillo. Por cierto, se me antoja ah. tanto ese pan que tiene como cosito rosa. Es que no sé, o que ese tiene rellenito, no sé. Es de Tlaxcala. El del rellenito, no, amor, que comprabas ahí en el, en el mercado de Huayacu. Ah, las, este, las hojaldras. No pero tiene relleno rosa, tiene salpicado azúcar arriba. No, pero también hay unas como de relleno de crema o no sé. Ah, pero esas eh, es donde chiquitas. antes estaba... Ajá, ese, ese es únicamente un producto que hacen en donde antes era la librería de cristal, a un costadito. Pero no, también no. quiero este, panes de vírgenes y de muertitos. Ah, pero esos panes se hacen en algunas comunidades. Ya lo Habría sé, que, pero ellos. hay unos que son como súper curiosos y, sí. y están como... Hay, hay unos que tienen formas un poquito raritas, pero sí. Dice si lo emborrachen si rollen uno a mi salud y mucho metal. Ya si quieren perrear, quedará en su conciencia. <risa> <risa> <risa> no, amigos, si supieran lo que hemos visto sobre el perreo, de verdad... Hay cosas muy oscuras en esas cosas. Dice Karen Solís Ojeda. Mi papá fue velado antes de que lo cremaran, pero una de las cosas que pidió fue que sus hijos, yo y mi hermanito, no lo viéramos y ya así sin vida. Así que mientras todos estaban velándolo en la madrugada, amanecer, nosotros nos quedamos, nos quedamos al cuidado de unos amigos de la familia. Yo a la chingada quiero que... Yo, a la chingada, quiero que me cremen y me tiren en bolsitas orgánicas a cada playa que mi familia visite. ¡Oh, oh qué bonito! Dice mi, nuestro cuate Narizón, cirano de Bergerac, dice, tengo un grupo de amigos viciosos con los que hice el trato de que, de que a quien se lo cargue la flaca primero lo vamos a hacer abono para ponérselo a plantitas mágicas. <risa> si algún día cuelgo los tenis, prefiero donar los órganos que aún funcionen y al momento de cremarme pongan las ¿Qué? Cabalgatas de las Valquirias al momento de meterme al horno. Ah, dale, super épico el pedo. Sí. En la casa de la que le deraron al ex marido en un pueblito de Guanajuato, la suegra encontró un álbum de fotografías con muertos, pero lo, lo tiró antes de que pudiera verlas. No, señora, ¿qué hizo? Me acaba de, me acabo de morir con ese comentario. Sí llegó, sí, llegó el certificado y los, y los etiqueté en Twitter, pero no me pelaron. Yo no vi nada de eso. Yo estaba bien pinche ocupado ahorita. Perdón, pero, alma bebé. Vuelve, Vuelveme a etiquetar y dime, aquí está pinche tía desgraciada. <risa> Perdón. Dice, me acordé del funeral de mi abue. Después de la sepultura hicieron taquisa y hubo música y cerveza. Wow. Yo creo que también, yo pediría que estuvieran contentos. Y que no fueran de negro. Que fueran de colores pasteles, porque esos son mis colores favoritos y con un gato, no, ya quedamos que, bueno, si es que nos llegamos a casar, que así como en The Office, que cuando se casa esta, este, Ángela y este, Short? Ajá, pues, Dwight, Dwight, este, llegan un, este, cada invitado llega con un gato, pero pues esos son gatos reales, pero aquí como el señor <risa> no quiere más gatos, serían gatos de peluche, parte de la entrada, es decir, un, un gato de peluche, ajá, el que no lleve gato no entra. <risa> de hecho, ahorita se me acordé así de que todos esos güeyes ay, ay. Eh, Por cierto, muchas gracias Hoy llegó mi paquetito con certificado ¡Qué bonito! Este, El miércoles, dentro de dos semanas, el 17, pues, me van a operar No sé si pueda estar en la tulpa de ese día desde el hospital Pero si muero, en la plancha estaré escuchando. Los Prometo ir a su casa para oírlos en vivo Y jugar eh, con los michis, en especial con mi rabio bello estaré en cada transmi ahí en cada transmisión. bebé no mames, no estés diciendo mamadas. O sea, vas a salir de esta y todo va a estar bien. Te sí, vas a salir de esa, tú tranquila. Y nos vas a tener que invitar tacos a todos por andar de malvibrosa contigo misma. huevo Si sabes de esta. Sí, sí, sí, quiero tacos. Eh, sí. Y la coquita en mano, por favor. O sí, el no. bang de mango. Eh, de parte mía, de parte también de los Tulpy Babies, lo más seguro es que te mandamos buenas vibras. Vas a ver que vas a salir... Y ese Chino, día que este. vayamos por tacos te, te presta el pinche rabio. Sí, hay, Aunque hay, lo tenga que dopar. <risa> <Juega con esa risa> Así va obviando. <risa> <risa> <risa> Mau. <risa> pinches maos, <mouse. risa> Ahí se rabio, juega con esa plasta gorda. Tiene una <risa> Cuando est estaba en la FESA me gustaba ir a la biblioteca a leer diccionario de la muerte que tiene todos los que, todo lo que se sabe de, ri de rituales, mitos y demás de todo el mundo. ok. Amigos, ahora sí nos atrasamos un chingo con los comentarios porque aquí el tío no para de hablar, no para de hablar, no, no, no me da chance de leerlos y pues también no, ya cállate. Ay, ya me callo, pero bueno, <risa> gentecita sí. es momento de que nos andemos retirando y nada más simplemente recordándoles que todavía la tía Clau tiene comisiones. Tengo comisiones, en su compren. Twitter, en eh, todas las tienes, en tu Twitter o en tu Insta? en ambas, ¿no? Eh, en ambos, este subí la imagen de esta Cali, este, que fue básicamente el chico que me pidió primero. Este pueden pedir cotizaciones por inbox o este amigos, por favor, me urge llegar a mi meta de mi tatuaje ayúdenme, aparte, ayuda. Es, es un dibujito muy especial. Es que un es, dibujito ¿no? muy especial y que cuando lo tenga en mi, en mi jamón se los voy a presumir con mucho amor y, y, y, y, y, con, mucho, y con mucho con mucha buena vibra porque eh, pasó como una época muy oscura para mí este año y ahora pues ya me siento <coughs> no completamente fuera de ese hoyo pero sí ya estoy a, saliendo de ahí y este tatuaje va a significar mucho entonces este eh, nada más me alegraría que me pudieran ayudar con esto. Y, y ya, si de verdad no pueden ayudarme con una comisión, está diciéndole al tío Danja que eh, si quieren, les cambio 20 pesitos un audio y los mando a saludar o les canto la canción de Chispita o no sé. Entonces, este así. Entonces, pues sí, pero recuerdan sus redes sociales para ah, sí, que sepan dónde y, me pueden, y, y me pueden buscar en Twitter como Stars Cherry. Y en Instagram como estás Stars con Z. Por cierto, un saludote a Jorge Gaitán también, a Itzi a Jos, a, a más bandita que anduvo por allá, también se metió por aquí, a ver, ¿dónde estás? Itzi bebé, estás? te amo, <ríe> te bonito. amo, te Frey. amo, mírame, Itzi, mírame, Itzi. soy la tía Frey, Clau, señora. soy la tía Clau, te amo, te <ríe> amo. <ríe> Me recordaste a, mira, qué gatito, soy la luna. Eh, te, sí. Era básicamente eso, pero. Sí, la la... Garita, soy la luna, me digo, Ahí, sí. No. Okay. Este <risa> sí. Y pues. Chispita existe. Chispita. Es amor. Chispita existe. Chispita. Es amor. Chispita vive en sus corazones, tu babies. Pregunta, escuchaba los primeros capítulos cuando duraban dos horas y media. ¿Qué ha pasado con esa energía? Pues la energía sigue, pero hay pendientes, hay un chingo de pendientes y si, si me han juntado, imagínense aventarse este dos episodios más todo eso. Me he estado durmiendo súper tarde, ¿no? Como sí. cuatro de la mañana más o menos. En estos días y eh, ha sido maratónico porque tenemos ahí unos detallitos que vamos a sacar próximamente. Eh, esperemos que la siguiente semana al menos puedan detalle, eh, que vean cómo van a ser. Mandar a, a sacar unas muestras para poder tomarles fotos y que se les antoje. Y uh, van a ver productos nuevos. Entonces eso ya lo van, a, lo van a ver en su momento. Y bueno, gente, recuerden que pueden escuchar estos podcasts directamente a través de Spotify, a través de YouTube o a través de iTunes. Buscándolos como Memorias de un Nahual. Recuerden que se van a subir normalmente los días... Domingos es cuando se suben los episodios del miércoles y el viernes hasta ahorita están todos completos están todos arriba inclusive en YouTube pueden encontrar un episodio de la paja una de las iniciativas de la tía Clau vamos a ver si en este este lunes, lunes tenemos también otro episodio de todos esos y bueno es hora de que nosotros nos regresamos muchísimas gracias por todas las estrellitas que nos estuvieron dando recuerden que también pueden eh, donarnos a través de la del Paypal que se encuentra directamente ahí en pantallita o a través de la cuenta de BBVA Vancomer y si gustan regalarnos o mandarnos algún detallito pueden hacerlo a través de la wishlist de Amazon que se encuentra en la descripción del programita y en su defecto, si es que quieren mandarnos alguna cosa por ejemplo, hay gente que quiere hacer alguna colaboración que sean mencionados o que eh, chequemos algún producto de ustedes claro, también pueden hacerlo simplemente nos envían un inbox, ya sea a mí, a través de mis redes sociales ya saben, como Daniel Art o a la tía Clau para comentarnos, de hecho, mandamos un saludote a gente de Raytel quien está colaborando ahorita contigo Sí, Raytol muchas gracias por mis cositas tan bellas Y los cubrebocas Amigos por favor si necesitan cubrebocas reusables neta, Vayan a comprarles un chingo a ellos Porque están bien chingones Están bien frescos Y son reusables O sea saben cuánto pueden este, ahorrarse Con los KN95 Y que estos los puedan lavar y usar de nuevo Un montón de dineros Entonces Chéquenlo Raytol en todas las redes sociales Con Y Con Y en Mercado Libre, Internet, en sus corazones y en el mío y en el corazón de Rey. Y también de paso, si es que tienen la oportunidad de checar la obra de Germán Espino, quien es una de las personitas que estimamos un chingo desde La Paz, nos anduvo haciendo la musicalización de eh, Chispita, que era... Eh, el lo en low y aparte, pues. De, de hecho, de ya Memoria subió Novar, la versión este extendida. Eh, extendida en su Spotify. Entonces búsquenlo como Germán. Germán Espino. Espino Verdugo. En, ahí lo van a poder en encontrar. Spotify. Si se quieren escucharlo directamente en Spotify. Y por ahí pasen a darle un like y pasar a darle amor. Y bueno, nos andamos despidiendo. Algo antes de irte, tía Clau. Tulpi babies, aburridos no estarán. Tulpi babies. Historias escucharán. Oh. Tulpi, tulpi, tulpi, tulpi, tulpi, babies. En el episodio de hoy, no mueran de COVID. Eso, eso tratamos sí. y bueno nosotros nos vemos chicos, nos andamos viendo el lunes, si es que todo sale chido si no, recuerden el miércoles de las 9 a 9 y media, tantito más tantito menos, a través de la tulpa de la medianoche para una historia más por allá si es el lunes, en la paja hay eh, una horita hablando de pura pendejada de tantito y pues, nos andamos viendo, recuerden, pasen eh, es pues un bonito fin de semana, disfruten mucho con su gente, con su, sus, sus personitas especiales y pues adiós. Cuídense. Y... Los adoramos, muchas gracias por acompañarnos y nos estamos viendo el día lunes o miércoles. Aquí los vemos en Memorias de Nahual. Nos vemos. Tú, tú, tú, tú. Ah, no, ese es otro. <risa> Cuídense como fruta si te ayudas. Y esnife en gatos. No voy a esnifear a este güey. Ay, mira su carita está viendo la, el la, teléfono. La mitad de los pinches palos van a quedar atorados en mi nariz de este cabrón. Mira cómo lo esnifeo. No mames. Ah. Y ese güey se acuesta en la caja de arena. No, este no se. Debe. No, rabio sí se acuesta en la caja de arena. No, tampoco. Es el el mejor... gordito es el que se mete a la arena a pendejear. Es así como de ay estoy en la arena. Ajijiji. <risa> ah, Ajijiji no estoy <risa> ni estoy orinando ni estoy cagando. A, a, a mí se me hace super cagado porque el, el, el güey cuando caga mete la pinche cabeza. No sé cómo diablos le hace pero caga y de repente sobres tierra la cabeza en, en la arena y ya cuando sale <risa> sale así su sal, tu... sale así que Parece Ted con la coca. Por cierto besitos en sus tatemas. Perdóneme por no mandárselas. <risa> Y ahora sí. Si no se le, si no me les va a dar pesadillas y no quiero que les pase eso. Besos en sus molloritas. Cuídense.